Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinario organizado por el Vicerrectorado de Innovación Docente y Calidad de la Universidad de La Laguna y que se enmarca dentro del conjunto de acciones y actividades que desde este Vicerrectorado eh, hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos años y que están orientados fundamentalmente a reforzar todo lo que tiene que ver con la orientación y la acción tutorial. Eh, vamos a tener la suerte de compartir un, un, unas horas una, con una serie de ponentes que eh, por su trayectoria y por su currículum nos van a garantizar pues, que va a ser una magnífica oportunidad de intercambiar conocimientos, experiencias y reflexiones que estoy seguro que nos van a servir para informar nuestras acciones en la orientación y la acción tutorial. Orientación y acción tutorial que eh, constituye uno de los elementos claves de cara a afrontar uno de los problemas que tenemos en muchísimas eh, instituciones de educación superior de la cual, entre las cuales se encuentra la Universidad de La Laguna. El problema del de abandono y el, el, el, las elevadas tasas de abandono y el rendimiento que consideramos todavía insuficiente. Eh, estamos convencidos de que prestando atención a todas las fases del proyecto educativo que se desarrolla dentro de, la, de nuestras instituciones, pero especialmente en el prestando atención a los alumnos y a las alumnas que se incorporan en, el, en los momentos iniciales, puede ser un factor, una palanca clave para eh, conseguir la mejora en estos indicadores a los que he hecho referencia. Eh, esto, este, esta convocatoria me consta que ha tenido un éxito extraordinario. Hay eh, asistentes que ah, se han inscrito procedentes no solamente de, del ámbito de, de, de la región canaria, sino también a nivel nacional y, y a nivel internacional. Por tanto, yo creo que se dan todas las condiciones para que podamos, en fin, eh, eh, garantizar que va a ser una sesión satisfactoria y que esperemos que eh, sirva pues, para los objetivos que, que vamos buscando. No me entretengo más, gracias por, por asistir y le cedo la palabra al promotor de esta acción, al profesor eh, Pedro Álvarez. Gracias. Nada, buenas tardes a todos y a todas yo quería empezar eh, saludando a todas las personas que desde diferentes lugares desde diferentes países eh, están aquí hoy participando en este seminario hace muy poquito tiempo más de 190 personas inscritas lo cual pone de manifiesto el enorme interés que ha despertado eh, este seminario internacional eh, wow en el que, bueno, vamos a estar trabajando a lo largo de, a lo largo de esta tarde. Eh, interés que, como señalaba el vicerrector, no solamente eh, ha sido compartido por el profesorado, por investigadores y por distintos profesionales de la orientación de nuestra región, de, de Canarias, sino también por eh, profesionales y por docentes de, de otras universidades españolas y también de muchos profesionales y docentes e investigadores, de eh, otras universidades. Se han inscrito en el seminario pues, bueno, eh, profesionales de países como Costa Rica, Bolivia, Uruguay, eh, México, Argentina, Italia, eh, Francia, Portugal. Y eso para nosotros ha sido un motivo de una enorme satisfacción. Eh, darles las gracias a todos y a todas por eh, compartir esta iniciativa. Y bueno, la idea de este seminario surge a partir de... Del interés que desde hace bastante tiempo en nuestro grupo de investigación y personas que están muy vinculadas al ámbito de la orientación, viene despertando el tema del abandono académico, un tema muy relevante, un tema de profundo calado o de hondo calado, eh, un tema multicausal eh, que tiene una incidencia no solamente en el nivel de la ciencia universitaria, sino también en todas las etapas educativas. Y bueno, en relación a esta problemática, nosotros... Eh, Estamos especialmente preocupados en cómo se construyen las trayectorias formativas de los estudiantes y qué dificultades y qué problemas van encontrando a lo largo de, de, esa, de ese recorrido, ¿no? a lo largo de las diferentes etapas educativas. Y en las in diferentes investigaciones que venimos desarrollando en torno a esta problemática hemos venido constatando una serie de, de cuestiones o de realidades. Venimos observando que hay muchos estudiantes que se incorporan a la enseñanza universitaria que carecen de competencias básicas en adaptabilidad a las nuevas circunstancias, a los nuevos escenarios formativos y falta de competencias también para hacer frente a las situaciones del desarrollo de la carrera, competencias de, de gestión de su carrera profesional. Um, venimos observando que hay muchos estudiantes que no han preparado de manera adecuada la transición a la enseñanza universitaria. Venimos observando también que el primer año de estudios universitarios y casi que podríamos decir de manera particular, el primer eh, cuatrimestre de, de la formación universitaria es un momento crítico en el que se produce pues, bueno, un, un aumento, un incremento y unas cifras en algunos casos muy preocupantes de abandono de los estudios. Y bueno, como consecuencia de todas estas cuestiones, eh, se viene cuestionando, los sistemas de acceso a la enseñanza universitaria y también los sistemas de orientación y los programas que se vienen desarrollando para apoyar y para orientar a los estudiantes a lo largo de las diferentes etapas educativas. Y bueno, por estos motivos, eh, en este seminario hemos querido profundizar en toda esta problemática desde perspectivas y desde miradas diferentes, en cualquier caso complementarias. ¿no? Y en el trasfondo de toda, esta, de, toda esta, de toda esta situación, de toda esta problemática, yo creo que hay preguntas y cuestiones que están abiertas y a las que no se ha conseguido dar una respuesta adecuada hasta estos momentos. ¿no? Algunas cuestiones como, bueno, vivimos en un periodo donde podía hablarse de una verdadera crisis de la enseñanza. Eh, es un problema de enfoque, de aprendizaje, ahora que, bueno, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza universitaria se ha situado el estudiante como el eje fundamental del proceso formativo. Es un problema de desigualdad social, un problema económico, un problema académico, un problema institucional, ¿de qué estamos hablando? Es una mezcla de factores que se combinan para provocar en última instancia estas cifras tan elevadas y preocupantes de abandono de los estudios. Bueno, para hablar de todas estas cuestiones, tenemos hoy, tenemos, digo yo, la suerte de contar con eh, una serie de expertos, profesionales en el ámbito de la educación y de la, y de la orientación eh, para, como les digo, profundizar en todas estas cuestiones. Yo les agradezco enormemente a los cinco ponentes que han eh, aceptado participar en este, en este seminario o webinar, su disposición para poder estar aquí hoy con nosotros y, y compartir su experiencia y, y toda su, su sabiduría ¿no? en torno a temas relacionados, como digo, con la orientación y la educación. Miguel Zabalza yo creo que, bueno, casi que sobra la presentación, es una persona muy reconocida, un, un profesional de mucho prestigio, no solamente a nivel nacional, sino a nivel, a nivel internacional, catedrático de didáctica, referente en muchos temas relacionados con la, con la educación, especialmente la educación universitaria, ha contribuido enormemente al desarrollo de la didáctica en nuestro país, Presidente de la Red Estatal de Docencia Universitaria de la Redu, en fin, eh, ya les digo, creo que lo mejor será escuchar a Miguel antes de hacer más presentación. Pilar Figuera es una profesora de la Universidad de Barcelona, experta en el ámbito de la orientación profesional, su ámbito, bueno, ha realizado muchos trabajos eh, centrados en el estudio de las transiciones académicas, es la directora del Seminario Permanente de Orientación Profesional, eh, ha trabajado con los grandes referentes de la orientación profesional en España, Rodríguez Espinar, con eh, María Luisa Rodríguez Moreno, en fin, una persona que ahora mismo yo creo que es uno de los referentes eh, actuales de la orientación profesional en nuestro país. José Saturnino es un compañero de, de aquí, de la universidad, tenemos esa suerte, es profesor de sociología, es sociólogo, es un experto en temas de educación y desigualdad. Y actualmente tiene un cargo también institucional muy importante porque es el director de la Agencia Canaria de Calidad y Evaluación. Y Pedro Hernández, también compañero, maestro, orientador, inspector, eh, técnico del Consejo Escolar de Canarias y actualmente también con un importante cargo institucional porque es el director de la Alta inspe Inspección Educativa del gobierno de Canarias. Y por último, sin que eso significa que es menos importante, eh, Rodrigo eh, Trujillo es profesor de matemáticas, ha sido, o bueno, es investigador, de, investigador principal de eh, a varios programas Erasmus Plus que tienen como eh, foco de atención el desarrollo de la enseñanza para reducir el, el fracaso académico, eh, ha sido coordinador de curso cero en la Facultad de Matemáticas, ha sido vicerrector de investigación, en fin, como ven, todas las personas que nos acompañan en este seminario internacional con, un, con una amplia experiencia y con un amplio recorrido en el ámbito de la educación y de la orientación. Bueno, la, la dinámica del seminario, como saben, la hemos organizado en torno a dos grandes mmm, apartados, dos grandes bloques que tienen que ver con momentos claves en las trayectorias formativas de los estudiantes, ¿no? el momento del antes y el momento del aterrizaje y la llegada a la enseñanza universitaria. Y en relación a esos dos grandes bloques, lo que vamos a hacer es un recorrido de intervenciones en la que cada uno de los ponentes que nos acompañan en este seminario va a hacer una intervención de 10 minutos y uh, una vez que hagamos la ronda en relación al eh, primer apartado, ¿no? eh, analizaremos luego el segundo apartado y esperemos que al final nos quede un poco de tiempo para poder plantear algunas cuestiones que eh, los participantes en el seminario nos puedan hacer llegar a través del chat y que les plantearemos a los ponentes para que, eh, en fin, no, no, nos den su punto de vista acerca de estas cuestiones. Así que eh, les recomiendo a los participantes que bueno, tomen nota de aquellas ideas o de aquellas cuestiones que puedan plantear los ponentes y que al final eh, puedan plantear estas cuestiones para hacérselas llegar a, lo, a, lo, a los participantes. Y bueno, sin más dilación, porque ellos son los verdaderos protagonistas de, esta, de, este, de este acto, ¿no? de, este, de este evento, eh, vamos a empezar con la primera de, la, de los apartados del seminario, que tiene que ver, como les decía, con, con el antes. ¿no? Y con respecto al tema de la transición académica a la universidad, la, digamos, la primera pregunta así general ¿no? que quisiera plantearles a, a, los, a los ponentes es eh, si consideran que está el alumnado preparado, formado o informado para afrontar la transición académica a la universidad, es decir, todo aquello que acontece antes de que los estudiantes lleguen a la enseñanza universitaria. Y vamos a seguir, como les comentaba, el orden de... El orden que está que estaba establecido, y en primer lugar le cedo la palabra al profesor Miguel Sabarza. Adelante, Miguel, cuando quiera. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Desde Santiago de Compostela. Aquí estamos pasando mucho frío estos días. Espero que ustedes estén en mejores condiciones que nosotros. Eh, bueno, entrando ya en el tema y dando por hecha, he hecho el agradecimiento a los, a los organizadores de este encuentro por su amabilidad, por, por invitarme y por permitirme participar en esta en esta reunión ¿no? de, de, de debate y de discusión. Yo quisiera analizar tres puntos en este en este apartado, ¿no? en esta primera entrada en el tema. En primer lugar, eh, tendremos que partir de, de la idea de preguntarnos cuál es realmente el papel que tienen los estudiantes en las universidades actuales. Es decir, que toda organización, en el fondo, acaba generando movimientos internos de prevalencia entre los diversos sectores en, en los que está constituido y entre las diversas funciones que esa organización desempeña. ¿no? Es lo que llamamos el nivel de centralidad de, de los sectores. ¿no? Y, y mi pregunta inicial es, ¿qué, qué, qué ha pasado con los estudiantes? Eh, fíjense que cuando comenzó la universidad se definía la universidad como la comunidad de profesores y estudiantes. Eh, no sé si en este momento podríamos decir que las universidades son comunidades de profesores y estudiantes. ¿no? De hecho, ahí están ambos sectores. ¿no? Pero yo creo que ese nivel de centralidad que tenía eh, el sector de estudiantes en las universidades clásicas se ha ido deteriorando en el sentido de, de ir... Diríamos como si las organizaciones universitarias, eh, las instituciones universitarias uf, hubieran ido empujando al sector estudiantil a niveles cada vez más periféricos de su estructura interna. ¿no? Hoy las universidades no se caracterizan por, por, diríamos, eh, porque su foco, su foco principal de preocupación sean los estudiantes, están mucho más preocupadas por la investigación, por la financiación, por elementos que tienen que ver con cómo esa universidad o la universidad en general se sitúa frente a la sociedad, genera prestigio. Eh, de alguna manera no es exactamente esa posición central que los estudiantes tienen. Y ya digo, han sido arrojados de alguna manera, empujados, igual que la docencia en general, a unas posiciones mucho más marginales, menos centrales en lo que es el desarrollo y las preferencias o las prioridades institucionales. ¿no? Y partiendo de ahí ya se puede ir entendiendo un poco qué es lo que está pasando con una, una mayor dificultad de identificación con la universidad por parte de los estudiantes, una no sé una, una integración, una, una forma de engagement eh, más liviana en relación a aquello que desde la universidad se les ofrece. ¿no? Es verdad que ahora los inputs que ellos pueden tener de otro tipo de instituciones y de otro tipo de sectores pues son eh, mucho más importantes que lo eran, que lo eran en el pasado. Partamos de ahí, por tanto. Esto es así, pero no tendría por qué ser así. Yo he colaborado con universidades que a la hora de definir su proyecto educativo se plantearon poner al estudiante como el eje central de su proyecto de su proyecto institucional ¿no? y, y era, ha sido muy bonito y yo la verdad he disfrutado mucho con, con, ese, tipo de, con ese tipo de enfoques porque se tomaba al estudiante desde antes de entrar en la universidad, ya se empezaba a cuidar el ambiente, se visitaban las escuelas, las escuelas eran invitadas, a las escuelas secundarias a visitar la universidad, se iba generando esa especie de coalición previa que las universidades puedan tener con los estudiantes se trabajaba con los estudiantes antes de inscribirse en la universidad, en aquel tipo de cursos que pudieran ser interesantes para, para facilitar su, su trabajo. El primer curso... Era un curso fundamental, ahora hay mucha literatura sobre el onboarding en, en, en, en la institución, o ese, ese primer encuentro, esta, este, esta re, re, este recibimiento que las universidades pueden hacer con respecto a los estudiantes y se, y se mimaba mucho a los estudiantes que podían, que podían estar ingresando y después se generaban, como estabais contando, de, de la Universidad de La Laguna, se, se generaba todo un apoyo sistemático a lo largo de las diversas situaciones por las que los estudiantes pueden pasar a lo largo de su, diríamos, de su recorrido por, por la universidad. ¿no? Hasta llegar... Eh, a, a, diríamos a, a producir o a ofertarles experiencias muy ricas que pudieran ser muy interesantes para ellos, desde intercambios hasta el aprendizaje servicio, hasta el practicum, hasta experiencias, diríamos, de todo tipo dentro de ese, de ese trabajo. El último curso de la carrera era otro curso muy particular porque tenía mucho que ver con la transición hacia el mundo laboral y hacia, y hacia la perspectiva, diríamos, de, de la posgraduación por parte de los estudiantes y Incluso se seguía, de alguna manera, vigilando ese desarrollo estudiantil eh, en, la, en, en la etapa ya de posgraduado, de cómo se colocaban, dónde se colocaban, qué tipo de, de feedback podían enviar sobre el desarrollo de la propia institución universitaria. Quiero decir que esto de la marginalidad pues sucede realmente, pero no tendría por qué suceder porque las universidades también nos podríamos montar de otra manera. Y pensado esto así, yo creo que, la, que las universidades para los estudiantes... Antes de entrar en la universidad tiene mucho que ver con el nivel de empoderamiento que el propio estudiante haya sido capaz de ir generando. ¿no? La universidad para los estudiantes supone siempre un gran desafío personal, una meta, una meta tanto personal como familiar, porque también los padres estamos deseando que nuestros hijos, diríamos, vayan evolucionando hasta poder ingresar en la universidad y poder hacer estudios superiores. ¿no? Es... Es el enfrentarse a una formación superior, al nivel más alto de lo que a nivel de formación ellos podrían estar buscando. ¿no? Es un tránsito al empleo y por tanto donde aparecen todas las, todo, to, to, to, toda la, las expectativas personales con respecto a lo que yo quiero ser, a lo, que puedo, a lo que puedo diríamos llegar a alcanzar. Y desde luego, sintetizando todo esto, la universidad es un momento muy importante en la generación, en la construcción del proyecto de vida que cada estudiante va configurando poco a poco en cada una de las etapas de su proceso educativo. ¿no? Y ya digo, todo esto desde mi punto de vista al menos tiene mucho que ver con el empoderamiento, con, con, con la madurez con que los estudiantes puedan acceder a, a la vida universitaria. ¿no? A mí me da la impresión que, bueno... Los sociólogos, eh, Saturnino, que, que hablará luego de esto, podría decir mucho más que yo, pero yo creo que el nivel de madurez de, de nuestros estudiantes actuales no es. Han vivido mucho en, en términos, diríamos, de residencia familiar, de dependencia de los padres, diríamos, de tener eh, bien resueltas la, las necesidades más importantes de la vida y, por tanto, eh, llegan a la universidad con un nivel de desarrollo personal muy poco relevante ¿no? en, en algunos casos, eh, por ejemplo, hay experiencias en el mundo Inglaterra sin ir más lejos que tienen ese year between es decir, yo acabo la secundaria y antes de entrar en la universidad me concedo un año un año que significa viajar a otros países aprender otros idiomas vivir otro tipo de experiencias que en el fondo lo que van a hacer es enriquecer mis expectativas para cuando yo entre en la universidad ¿no? y por tanto con ellos ya es siempre mucho más fácil trabajar porque vienen con otro tipo con otro tipo de, de enfoque de, de significados de lo que la universidad va, va a significar para ellos y va a implicar en su vida. ¿no? Es decir, eh, partamos de esa idea de que los estudiantes son ahora, desde luego, menos importantes que lo fueron en otro tiempo en la vida universitaria. En Bolonia discutimos mucho este aspecto de, de quién era la universidad y, y a, quién debía, a quién debía atender la universidad. Y decíamos a los estudiantes, pero eran pocos los que pensaban que las cosas debían ir por ahí, pero... Esto sí puede hacerse y esto está en las manos, diríamos, de las comunidades educativas. Esto tiene mucho que ver con, con lo que últimamente vengo señalando de las coreografías didácticas. Quiero decir, hay coreografías muy amables en relación a los estudiantes, muy pendientes de ellos, y hay otras en las cuales la preocupación o la prioridad institucional va por otra vía y por, y, y, y por tanto la, las prioridades de los profesionales de la enseñanza van también por otra vía. Bueno, lo dejo aquí y ya seguiremos comentando. Muy bien, gracias Miguel. Eh, siguiendo el turno le cedo la palabra a la compañera Pilar Figuera. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Eh, muchas gracias al vicerrectorado y concretamente al doctor Álvarez, eh, con el que hemos compartido investigaciones, proyectos y, y debates ...y preocupaciones sobre la orientación en las transiciones... ...por la invitación a participar hoy en este, en este acto. Un acto que sin duda ha tenido muy buena acogida. Voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que se nos hacía ahora... ...y, y también complementar algunas de las cosas que nos decía el ponente anterior... ...el doctor Zabalza Yo suelo decir que en la sociedad actual, marcada por el cambio... ...las transiciones son la textura de la vida... Quizás por eso hemos puesto, queremos poner val, en valor las transiciones como una fuente de aprendizaje. Y ahora lo decía, eh, ya lo decía cuando señalaba, es un reto para los estudiantes ¿no? y, por lo tanto, es un espacio de aprendizaje. Y así lo es en muchos casos. Pero también los datos nos cuestionan este espacio de aprendizaje y nos hablan de otra cara de las transiciones que son espacio de riesgo, algo que nos recuerdan las altas cifras de abandono tras el primer año de universidad. Y es que la universidad cambia para el estudiante que llega, ese estudiante que entra en primero, le va a cambiar los ritmos y lo va a situar delante de un escenario formativo radicalmente diferente o muy diferente al que había vivido en los años anteriores. Contenidos de asignaturas más abstractos, complejos, especializados, que requieren el dominio de competencias cognitivas más complejas. Un ritmo de las clases que se intensifica, un cambio en la interacción con el profesorado y una diversificación de modelos de interacción con el profesorado. Eh, retos, porque la cultura evaluativa va a ser muy diferente, un menor seguimiento, feedback del proceso y de los resultados. Cambios que, sin duda, le exigen de una mayor autonomía y autogestión académica y personal para funcionar. Y, precisamente, la organización del trabajo personal y la gestión de, de esa mayor autonomía es uno de los escollos para los recién llegados. Nos podemos preguntar, yo me pregunto, ¿es un problema de los estudiantes o tenemos alguna responsabilidad? Yo me voy a centrar más en la orientación. Que, era mi, que es mi campo, pero sí que querría recordar una cuestión, y es que el bachillerato y fundamentalmente el segundo de bachillerato, todo el proceso en el bachillerato, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje está absolutamente contaminado por las pruebas de acceso a la universidad, por la EBAO. Y de eso sé bastante, estoy casada con un profesor de instituto y soy madre de una profesora Noel, por lo tanto... Tengo un conocimiento así cercano del mundo del bachillerato. Eh, la presión que tiene que el profesorado y la familia para que el estudiante no solo apruebe, sino que también supere la selectividad con esa nota que va a necesitar de corte, desde luego no contribuye a que estos se posicionen estimulando en el estudiante la autorregulación, sino que posiblemente los padres caemos en hacer un mayor seguimiento y control y el profesorado también. Por lo tanto, justo esos dos años anteriores son dos años un poco complicados ¿no? para trabajar este tema de la autonomía. Decía que me iba a centrar en el campo que yo más conozco, conozco porque hemos hecho muchas investigaciones desde el grupo de investigación TRALS, diferentes esferas de la transición, pero en el campo en el que, con el que estoy yo más comprometida, que es el de la orientación. Y lo que vemos es que muchos de los problemas, disfunciones o dificultades de adaptación de los estudiantes en ese primer año se deben a una ausencia de exploración y planificación que afecta a la calidad de la decisión previa. Un aspecto clave del éxito en la persistencia. Salvo excepciones, el proceso de decisión de los estudiantes frente a su proyecto universitario y su proyecto de vida futura es fragmentado, a veces caótico, casi siempre puntual, excesivamente sobreinformado, lleno de mitos y desde luego con ausencias de espacios para la reflexión personal. Y eso es un poquito el, el, el, el ámbito en el que yo quiero señalar lo que sucede para el estudiante. ¿Por qué es fragmentado? Pues fijaros yo, las historias que nos cuentan los estudiantes eh, ponen de manifiesto que suelen actuar reactivamente a los momentos de necesidad. Y es cierto, el estudiante vive la transición a la universidad como un momento vital complicado. Y eso explica que muchos deleguen la decisión o la tomen precipitadamente. ¿Cuántas veces no hemos oído aquel estudiante que en el momento de teclar ¿no? para pedir la lista de opciones para la universidad acaba tomando la decisión allí? Es verdad que hay quien lo tiene claro. ¿no? Los pocos que dicen yo desde siempre quise ser y además tiene la nota para serlo. Pero, o aquel que, que quiere hacer filología, filología clásica y como no hay excesiva demanda, pues bueno, le harán la ola, no hay mucho problema. Pero en general el proceso es más complicado. Y hay muchas razones que explican o que a, la, a las que podemos pensar o las que tenemos que pensar para buscar soluciones. Una de ellas es que no siempre tenemos claro cómo somos. Y esto se debe a que hay muy poca cultura de la introspección, de análisis. Entonces, cuando nos metemos, es al final ¿no? cuando hay que tomar una decisión. Existe también la creencia de que el estudiante en bachillerato tiene definidos sus intereses profesionales y que simplemente es cuestión de hacerlos visibles, de que emerjan. Pero esto es una creencia errónea, porque muchos, muchos estudiantes tienen intereses muy difusos o que los ven como muy difusos o en ámbitos muy dispares que los ven como, como irreconciliables, ¿no? Si cojo una cosa, dejo de un lado a la otra. Algunos consideran que saben lo que quieren, pero tienen dificultades a la hora de trasladar esos intereses que tienen en unos objetivos viables. Les cuesta este proceso. Hay los indecisos crónicos, este es un rasgo, y que nunca acaban de encontrar el qué. Un día te vienen, lo tienen claro, acto seguido, empiezan a verle todo el tema de problemas, te vienen con otra opción... Y luego están los impulsivos, como el tema les agobia, pues a la primera de cambio me quedo con lo que me dice el profesor, mi amigo, la influencer de turno, la noticia de un blog o aquellas noticias que salen en los periódicos justo antes de que los alumnos elijan diciendo cuáles serán las carreras del futuro. Noticias que me dan muchísimo miedo. Es fácil observar cómo los estudiantes lo que hacen es focalizar aspectos determinados a la hora de valorar la información. Y normalmente suele ser el prestigio de las salidas profesionales. Ahora los dobles grados están de moda porque me van a abrir el campo profesional. Y en realidad lo que se requiere es un análisis más global y profundo que integre las diferentes características de la persona, la formación y el contexto profesional. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Por último, eh, se hacía referencia a la familia y es verdad. No podemos olvidar que la vivencia de la decisión en el entorno familiar es mucho más importante de lo que en apariencia nuestros estudiantes reconocen. También para ellos es importante. Hace un momento señalaba o afirmaba que el proceso de decisión es un proceso sobreinformado y lleno de mitos. Hoy tenemos mucho más acceso a la información de lo que nunca creímos. Vamos, los orientadores, nunca creímos que habría tanta información. ¿Pero realmente el estudiante sabe leerla e integrarla para decidir? ¿Sabe discernir la credibilidad de las fuentes y la calidad de la información que tiene delante? ¿Es capaz de diferenciar entre información y marketing de las universidades? Porque las universidades hacemos más marketing que información. ¿Es consciente de la que la situación laboral de cualquier carrera puede dar un giro de 180 grados? Recordemos en el 2008 el impacto sobre agricultura, sobre arquitectura perdón, en, la, en, en la crisis económica. Y aquí centros y universidades tienen una responsabilidad clara para ayudar a los estudiantes no solo a tomar una decisión hoy, sino a facilitarle la adquisición de unas competencias que le permitan reflexionar sobre sí misma como persona, explorar y leer el mundo de la formación y del trabajo, y elaborar y reelaborar su proyecto formativo o profesional, ajustándolo al momento y a las condiciones que irán cambiando en su futuro. Y para ello, la orientación académica y profesional en los centros debe ser a lo ancho y a lo largo de la formación. Y esto requiere en primer lugar profesionales de la orientación, es decir, la ratio alumno-orientador es muy, muy alta para la cantidad de necesidades a las que los profesionales deben dar respuesta. Y también requiere que los orientadores tengan una mayor formación para poder planificar estos procesos de desarrollo de competencias y acompañar a los tutores y a los profesores para que pongan en marcha estos programas. Se hablaba de otros países y es cierto como que, por ejemplo, en Estados Unidos o en países nórdicos existe el profesional de la orientación profesional dentro del centro o en otros países hay el profesional, el orientador profesional dando apoyo a los orientadores de la zona, ¿no? de, de los centros de su zona. Las universidades deben ser corresponsables de, este, de esta transición más allá del marketing y yo creo que aquí ha habido proyectos y buenas prácticas muy interesantes. Ahora se comentaban en, el, en, el, en la intervención anterior. El seguimiento de los propios exalumnos por parte de los centros de secundaria es una estrategia que, nos, que no la podemos dejar perder. Pero no se trata solo de seguir a tres o cuatro de los mejores alumnos que luego van a venir y les van a explicar su experiencia. Tiene que ser un recorrido más ancho, ¿no? un seguimiento más ancho. También creo que hay que animar o hay que mmm, contribuir a que nuestros exalumnos continúen siendo una parte activa de la comunidad, de los centros educativos, son un recurso excelente y esa conexión la perdemos. Incluso también nos, fa, nos pasa a la universidad, ¿no? pero, por ejemplo, el aprendizaje servicio podría ser un buen mecanismo para, que, para facilitar esta, esta eh, conexión. Eh, es importante contextualizar la información. La universidad tiene muchísimas aristas, las culturas pedagógicas de los centros son muy diferentes y, por lo tanto, debemos ayudar al profesorado, al alumnado y a sus familias desde la secundaria que sean conscientes de esta diversidad huyendo de generalizaciones y mitos y sin duda se requiere mejorar la calidad de la información hoy cualquiera puede acceder a datos sobre los indicadores de inserción de los grados ¿no? de cualquier grado comparar entre comunidades autónomas e incluso en un, los resultados de un mismo grado en diferentes universidades ahora hay un aplicativo del ministerio que lo permite pero nos van a decir eh, tasas de paro, tasas de inserción en un momento determinado y estamos hablando de una información, de unas cifras que, que es una fotografía estática, no una predicción de futuro. Y además el estudiante necesita manejar más datos para tomar una decisión. De hecho, la información sobre las salidas profesionales de los grados y de los másteres es parcial, difícil de decodificar para estudiantes y también para el profesorado. Las organizaciones laborales son muy complejas. No siempre hay una correspondencia, excepto en, en profesiones reguladas, entre las carreras y los sectores laborales. Y, además, los cambios son rápidos. De nuevo, el especialista es, tiene que tener este rol de analizar, la comprensión, de analizar y ayudar a comprender esta información. Y ya para finalizar, no sé si me estoy extendiendo del tiempo, Recalcar que debemos facilitar a lo largo de la formación espacios para que el estudiante aprenda a ser agente activo y proactivo, empoderarlo, como decían antes, que sea capaz de autogestionar su carrera, no solo tomar decisiones, va más allá y que le acompañemos para que sobre todo entienda la importancia de que su trayectoria tenga significado. Y contribuyendo, además, a la construcción de la identidad académica, personal y profesional. Y esa labor exige, sin duda, un trabajo coordinado a muchas bandas. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Pilar, muy bien. Eh, Le cedo la palabra a José Doutor Hola, buenas tardes. Pues, muchas gracias por la, la iniciativa. Eh por la invitación. La, la iniciativa además hay que destacar que el año pasado se hizo un estudio sociológico al que me referiré a continuación, elaborado por María Fernández soto que uno de sus hallazgos es que precisamente las universidades canarias son las que tienen más abandono eh, de estudios universitarios junto con la de las Islas Baleares. La Isla Balea, Entonces creo que estamos en un territorio eh, ¿Me un poquito eh, disculpa, que no, no, no. El Bueno, pues como decía, es especialmente eh, relevante que precisamente en la comunidad autónoma, en la que tiene más abandono universitario, nos planteemos esta reflexión. Eh, voy a hacer uso de, de este estudio que hizo María Fernández para el Ministerio de Universidades, así como de otro que hizo Enrique Martín Criado para la Universidad Pablo de la Vida, aunque ese estudio se centraba solo en, en carreras de ciencias sociales, en esa facultad, pero nos dan los dos estudios sociológicos para reflexionar sobre estudia. Entonces, eh, la, lo, lo, primero que me gustaría... lo, lo primero que me gustaría comentar es que creo que no es adecuado que hablemos de, de universidad en el sentido de que la universidad es algo eh, tan heterogéneo y contradictorio que si, si pensamos la universidad como conjunto, creo que no estamos pensando nada, sinceramente, ¿no? Entonces les voy a poner una muestra para, para ilustrar este problema, ¿no? Eh, las dos titulaciones con más abandono universitario, una es de Humanidades, creo recordar que es Historia de, del Arte, y la otra es Informática. Desde un punto de vista de los números son iguales, pero eh, lo que lleva al abandono universitario en ambas titulaciones es totalmente diferente. Lo que lleva al abandono universitario en eh, Historia del Arte es que cuando la gente llega se desorienta con lo que está estudiando, y ve que tiene poca inserción laboral y acaba dejando los estudios. Mientras que en informática el problema es que eh, se los rifan en las empresas. ¿no? Tienen mucho, eh, las empresas tienen mucha capacidad de tracción sobre gente antes de que acaben la carrera para empezar a trabajar. Entonces, si pensamos la universidad eh, como ente abstracto, eh, no nos damos cuenta eh, de esta heterogeneidad interna tan grande que no nos permite explicar eh, lo que está pasando como universidad. Si no nos permite explicar si bajamos a nivel de título, si bajamos a nivel de universidades, y como el caso de Canarias Baleares, incluso bajamos a los territorios en los que estamos, ¿no? que son territorios insulares, territorios frágiles, eh, con economías muy orientadas al sector servicio, de baja productividad, y sobre todo sector turístico. Entonces, es decir, hay, hay que tener en cuenta eh, eh, muchos elementos para explicar algo tan sencillo como son tasas de abandono en, en una universidad se compone de todas estas características, ¿no? Tenemos que saber bajar del abstracto, ir añadiendo determinaciones, que es lo que voy a intentar hacer, para luego entender lo que realmente vemos, que es lo concreto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del estudiante, eh, hemos hecho referencia a la prueba que hay en España de, de acceso a las universidades, eh, pues vemos que, eh, según el estudio de María Fernández, eh, las notas de esa prueba es el mejor predictor eh, de que las personas van a abandonar o no van a abandonar, es decir, Solo con una variable tenemos más capacidad de saber lo que va a pasar. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellas titulaciones que tienen notas de corte más altas, hay menos abandono universitario que en las que lo tienen más bajo. Podemos cuestionar todo lo que queremos la Bau pero este es el hecho. Entonces el hecho es que si durante dos años estamos entrenando al alumnado para un tipo de, eh, de experiencia educativa, y luego la universidad se corresponde con esa experiencia educativa, pues el alumno, si me permiten la expresión, la alumna, ya viene enseñado de casa y se adapta bien a la institución. Esto quiere decir que eso... ¿Sea la condensación la quita de esencia de la calidad del estudiante universitario? No. Eh, lo que quiere decir es que es una variable aproximada que tenemos de adaptación a la cultura escolar por parte de ese estudiante. Es decir, en aquellos entornos que esa cultura escolar no sea tan valiosa, pues esa nota no será tan valiosa. Eso es lo que no, nos quiere decir eso. ¿no? Luego, por ejemplo, antes se habló de las posibilidades que tiene, eh, la, podría tener el alumnado de tener un año de, de búsqueda propia, de madurez, si son más o menos maduros, Ahí hay otro elemento que también influye en el abandono educativo, no tanto como la, la nota de selectividad o de BAO, que es el origen socioeconómico y cultural de la familia. Entonces esta experiencia previa con la que llega el alumnado, pues no es lo mismo si sus familia son universitarios que eh, si ha tenido que estar trabajando para poder pagarse, para poder a, a, añadir eh, recursos a su familia y luego poder seguir estudiando. Son los niveles de madurez que hablábamos antes pues eh, no van a ser los mismos. ¿no? Y esto también es algo que hay que tener en cuenta porque no en todas las titulaciones eh, la procedencia socioeconómica y cultural del alumnado es la misma. Normalmente en aquellas que la nota es más baja, eh, viene alumnado de orígenes más populares. Pero incluso cuando se corrigen todos estos efectos, que es lo que hace eh, María Fernández con un estudio complejo desde el punto de vista estadística, esto eh, algo se nota. ¿sí? Luego eh, tenemos también lo, lo que es la propia eh, motivación con la que llega el alumnado. Estábamos hablando antes que a esas edades a veces el alumno todavía no tiene configuradas sus expectativas sobre lo, lo que quiere trabajar o lo que espera de las titulaciones. Eh, entonces ahí hay un elemento donde es verdad que todo lo que es orientación puede influir. ¿no? Pero también es verdad que a veces llegan a la carrera con una idea muy clara de lo que quieren hacer y entonces se eh, tropiezan eh, con una institución que no responde a sus expectativas. ¿bien? Entonces aquí eh, aprovecho para introducir el estudio de Martín Criado, que habla de la autoridad pedagógica del profesorado, y la importancia que tiene esa autoridad pedagógica en que eh, el alumnado, digamos, siga más eh, las directrices que se proponen en cada asignatura o vaya desistiendo de ella. el caso de Martín Criado se centra sobre todo en eh, el absentismo, no en a, el abandono. Pero en cierta medida puede que haya relación entre los dos. no. Entonces lo que vemos es que en el caso, por ejemplo, de Ciencias Sociales, que es donde se hace el estudio, e insisto que esto hay que hacerlo... Esto hay que hacerlo siempre... Perdón, problema técnico ahí. ¿Ya? Vale. No, pues en el caso de... Que como decía antes, siempre hay que hablar desde la concreción, no desde la abstracción. Eh, Martín Criado se centra en la facultad de ciencias sociales de una universidad, pero que yo creo que es generalizable a, a ciencias sociales de otras universidades, donde nos encontramos... Eh, con dos perfiles motivacionales muy diferentes en el alumnado y que les van a llevar a planteamientos muy diferentes ante, ante las asignaturas. ¿no? Por un lado está el que entra con un claro perfil profesional, por ejemplo, alumnado que entra en trabajo social, tiene muy claro en qué consiste el trabajo social y lo que quiere hacer. ¿no? Y por otro, alumnado que entra por inquietud intelectual, eh, quiere familiarizarse con los grandes debates y las grandes reflexiones sobre qué tipo de sociedad vivimos. ¿no? Y ambas motivaciones pues chocan no son las mismas, entonces las expectativas de un grupo y de otro grupo frente al profesorado pues eh, van a ser distintas, desde el punto de vista de que eh, hay alumnado que va a rehuir a cualquier cosa que tenga más viso o menos viso de, de densidad intelectual, porque le parece que eso no le va a hacer falta en su profesión, mientras que hay otro que aquello que sea muy práctico, pues le parece que es pues, algo eh, degradado de lo que debería ser esos altos debates que debe tener la, la universidad. Bien. Y además luego tenemos el alumnado que va, digamos, a cumplir con los mínimos para conseguir el título. El alumnado que puede estar más o menos motivado, más o menos despistado, pero realmente no le interesa mucho lo que quepa aprender, sino que espera que va a tener, como digo yo, muchas veces un cacho cartón que cuando haya la lista del paro le permitirá adelantar listas, puestos frente a otros compañeros. Y esa motivación intrínseca que tienen estos dos perfiles, que son motivaciones intrínsecas diferentes, ¿no? la, la profesional o la intelectual. Luego se va añadida por esta otra motivación extrínseca, que es, bueno, menor esfuerzo para conseguir eh, la nota, ¿no? Y, y claro, el profesorado luego tiene que capear con estos tres tipos de motivación, y no siempre es fácil, e insisto, es solo en un tipo de titulaciones, luego habría que ver qué es lo que está pasando en, en otras titulaciones, ¿no? Entonces, como vemos, eh, toda esta diversidad, esta heterogeneidad, eh, nos plantea de forma distinta abordar la cuestión del de el abandono. Luego, como señalaba antes, está la cuestión también de las eh, titulaciones. ¿no? Entonces, aquí eh, hay eh, titulaciones que tienen perfiles laborales muy claros y, eh, sinceramente, creo que en la universidad estamos teniendo un problema que, que, si bien no se está diciendo demasiado en voz alta, aunque cada vez estoy empezando a encontrar más voces en ese sentido, es obvio que cada vez está planteando más problemas. ¿no? Lo, lo que no entra por la puerta, pues al final entra por la ventana. ¿no? Y este problema es la insistencia en eh, seleccionar al profesorado por la investigación, entender que la investigación es hacer paper y suponer que la gente que sabe hacer paper son buenos profesionales. Eso puede ser cierto en algunas profesiones, pero no es necesariamente cierto en otras profesiones. Entonces, el alumnado se empieza a encontrar con gente que se supone que les tiene que formar profesionalmente, pero que no tiene ninguna experiencia profesional en el campo que les tiene que formar. ¿no? En el caso, por ejemplo, de Martín Criado, pues eh, se refiere a cómo eh, en trabajo social cada vez entran más profesorado eh, de titulaciones que no son de trabajo social, sin ninguna experiencia práctica en trabajo social, y eso cuestiona su autoridad ante el alumnado que está esperando eh, que sean los profesionales los que les hablen de lo que va a ser su trabajo. Entonces, eso eh, va directamente a los cimientos de la institución universitaria porque cuestiona la manera en que estamos seleccionando y haciendo carrera eh, con el, el profesorado. Eh, y luego está, como decía antes, esa otra variante, que es la inserción laboral. Entonces, la, la inserción laboral también tiene perfiles diferentes dependiendo eh, de hacia dónde eh, se oriente ese mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uh, hay titulaciones donde es necesario el título para poder ejercer. En esas titulaciones es fundamental que el alumnado termine y eh, si no, no va a poder ejercer mientras que en otras, como les decía antes, en informática, pues no está tan claro. Entonces, eh, la presión para conseguir los títulos eh, puede llevar a veces a que los procesos de aprendizaje y enseñanza se degraden bastante, porque el alumnado lo único que quiere es ese papel para salir corriendo. Cuando eh, el alumnado tiene más en cuenta la sustancia de ese conocimiento, que es lo que realmente le van a pedir en el mercado de trabajo, puede ser a lo mejor más demandante con respecto a los contenidos eh, que se le están impartiendo. ¿no? Entonces, ahí la Administración desempeña también un papel fundamental en establecer que hay unas profesiones que están reguladas, que hace falta el título universitario y otras que no. Y eso plantea también heterogeneidad eh, desde el punto de vista de esas posibilidades o no de abandono y lo que espera el alumnado cuando entra en las titulaciones. ¿bien? Ya por esto, por mi parte, ya lo dejo de momento. ¿vale? Muy bien, muchas gracias, eh, José Saturnino. Eh, ahora, seguidamente, le cedo la palabra… a a Pedro Hernández. Eh, muchas gracias, Pedro, por invitarme a este webinar y al vicerectorado de aquí de la Universidad de La Laguna. ¿no? Bueno, yo no creo que vaya a agotar los 10 minutos que, que tiene establecida la mesa, pero eh, me gustaría, digamos, decir, expresar algunas ideas que desde la reflexión de la práctica, ¿no? yo más bien trabajo en el mundo no universitario, y tengo la experiencia de haber trabajado en los distintos niveles no universitarios, es decir, en infantil, en primaria y secundaria, primero como docente y luego como orientador, y luego como inspector. ¿no? Vamos a ver, cuando uno se pone a leer, eh, lo primero que tenemos que ver es si reconocemos o no que hay un problema de abandono escolar en la universidad, sobre todo en los primeros cursos. Cuando uno ve mmm, las tasas, y efectivamente, como dice el, el colega Saturnino, que es unos porcentajes en el caso de Canarias, y de Baleares de un 27% y de un 21% en el global de alumnado universitario de las universidades españolas, dice, eh, pues sí, tenemos un problema, ¿no? Si nosotros hacemos un enfoque, cerramos el Zoom y nos vamos a qué tipo de estudios, por ejemplo, en que, eh, lo, lo tengo claro, son datos en este caso del curso 15 y 16, extraídos de, de los informes universitarios, y por ejemplo, cuando establece un 68,4% de abandonos en el grado de sociología, algo pasa. Eso en la Universidad de La Laguna y en la Universidad de Las Palmas, cuando el 61,6% abandona el grado de eh, el graduado o graduada en economía, algo sucede también, ¿no? Esa es una realidad que tenemos que valorar y que tenemos que estudiar. Como decía Pedro Álvarez, estamos en el antes, en el antes de ingresar o de acceder a los, al sistema educativo y dentro del sistema educativo en el universitario. Yo creo que esto es un tema también de concepción de la educación, ¿no? Estaba aquel famoso libro y estudio, informe de Jack que de decía la educación encierra un tesoro. Si nosotros miramos al alumnado como si fuera un tesoro, una joya que hay que cuidar, si el Estado, el sistema educativo, el sistema público, vela por ese derecho, eh, haría la siguiente radiografía. Cualquier niño o niña, desde que ingresa en el sistema educativo, está tres años en educación infantil, Seis años en primaria, cuatro años en educación secundaria obligatoria, dos años de bachillerato, total 15 años en el sistema educativo antes de entrar a la universidad. Si resulta que cuando accede al primer año de carrera universitaria se producen estos porcentajes de abandono, algo está pasando. Algo está pasando en el sistema educativo. Podemos mirar variables pues, de tipo digamos, institucional, ¿Cómo es la universidad? ¿Qué recursos tiene? ¿Qué tipo de becas? ¿Qué tipo de asesoramiento o de, o de servicio de orientación puede tener? ¿Cuál es la metodología del profesorado? ¿Cuál es el currículum de, de los estudios universitarios que ha elegido el alumno o la alumna? Y podemos ahí pelear entre datos y porcentajes y medias y, y correlaciones, ¿no? Si entramos en las variables, digamos, eh, socioculturales, es decir, el tipo de familia, nivel económico, nivel de estudios del padre y de la madre... Eh, acceso eh, a, a cuestiones culturales o recreativas eso va a marcar también un conjunto de variables que lógicamente no es lo mismo eh, un, un estudiante de familia económicamente medio alto o alta no digamos ya a una familia con pocos recursos ¿no? y por último que yo creo que es de las tendencias y donde no deberíamos de caer es en las variables personales del alumno y cuando hablo de variables personales normalmente siempre nos referimos a efectos de rendimiento escolar inteligencia es en decir, fin, una serie de, de recursos personales o más bien de tipo cognitivo, eh, como ha sido si es un buen estudiante en términos generales. Y de variables no cognitivas, como es perseverancia, eh, digamos, eh, la actitud ante el estudio, una serie de variables que, nada, que influyen también en el rendimiento, y así lo dicen los informes, eh, sobre todo de, la, de pruebas PISA, de pruebas PILS, estudios internacionales, que no es tanto de sabiduría, sino de mantener... El, esa, ese, ese, esa, esa trayectoria ¿no? no sé si me he explicado bien el sentido de perseverancia bueno, como decía nos podemos perder en esos tres grandes bloques de tipos de variables pero lo que está claro es eh, que como decía yo antes en esos 15 años de, de, de, de ser usuario del sistema educativo la pregunta es ¿qué tipo de información? creo que eh, Pilar lo comentaba como los temas de orientación escolar y profesional ¿qué tipo de orientación recibe el alumnado? nuestro alumnado. Pues bien, en los 15 años de escolarización, la mayoría, yo diría que casi el 95% de la orientación va basada en aspectos curriculares, es decir, cómo enseñar, cómo trabajar, eh, <coughs> los famosos tipos de programaciones, unidades didácticas, situaciones de aprendizaje, etcétera, que llevan todo el tiempo del profesorado y de los servicios de orientación hacia ese aspecto. ¿no? Y el otro 5%, yo diría, o casi que los podríamos cuestionar si es a la inversa, está dedicado a necesidades educativas especiales, que es verdad que es muy importante el que por parte de los servicios de orientación atiendan ese tipo de dificultades o al alumnado que, digamos, que, que está en esa situación, pero desde luego lo que está claro es que si sacáramos la regla para medir cuánto tiempo se le dedica a la orientación vocacional o profesional, es prácticamente mínimo. O sea, son, digamos, acciones puntuales de la semana de orientación o. En algunos casos, sobre todo en secundaria, porque en primaria es absolutamente cero, eh, es el tema de las tutorías. ¿no? Es decir, que la orientación en los cursos de enseñanza secundaria obligatoria y post-obligatoria, como es bachillerato, eh, yo diría que es mínima. Por tanto, ya partimos de un déficit que hay ahí. ¿no? Si además eh, miramos la. Es verdad que ahora mismo con el sistema educativo tendemos hacia una enseñanza más competencial que conceptual, y eso va a ser que se una el mundo educativo con el mundo um, real, el mundo social, con situaciones reales de aprendizaje y sobre todo con el mundo profesional. ¿no? Lo que está claro es que, desde mi perspectiva, es que hace falta que dentro de todo ese, ese mapa, ese mapa curricular, ese mapa escolar, ese itinerario educativo, hacen falta más espacio para la orientación profesional y para que una vez que el alumno o alumna ya entra en la universidad, eh, también siga siendo tutelado en muchos de esos aspectos, ¿no? Es cuando yo me hacía referencia a los factores institucionales, ¿no? Es decir, el, el, el tutorizar a ese alumnado, el cambio de mundos de la enseñanza no y universitaria es, es, un, es un cambio drástico, ¿no? En infantil y primaria los padres y las madres acuden a, a recoger al niño o la niña al colegio, en primaria igual se mantiene, en secundaria ya ni aparecen, y, en bachillerato menos ni en universidad menos. Eh, esto significa que hay un abandono en el seguimiento de lo que es el alumnado y por tanto del asesoramiento. Aquí podríamos hablar, yo hablaba con Pedro, de lo que es el peso de la familia. ¿no? Curiosamente he estado leyendo distintos estudios sobre esto y si tenemos colegas que nos están viendo desde países latinoamericanos, estaba consultando uno, algún informe. ¿no? Curiosamente en la familia, aparte del nivel económico, estaba el estudio de los padres, tanto del padre como de la madre. Y la variable que más influía eran los estudios de la madre, en el sentido de que siendo madre, siendo mujer, tendría una insistencia más de apoyo a sus hijos en los estudios y en, la, en las dificultades del sistema educativo universitario. Por tanto, yo creo que es un tema pendiente, hay deuda con respecto a lo que es la orientación profesional en el sistema educativo, es un tema que se debe de mejorar, que se deben buscar espacios para eso, porque quizás podemos caer ahora mismo en la tentación, en vez de derivar al alumnado a la universidad, realmente, y es una realidad, se está derivando hacia lo que es la formación profesional como algo más cercano, más real, y que produce menos abandono. Lo dejo ahí para que luego, si quieren, podamos debatir, pero en principio yo creo que sí es necesario y es muy importante la orientación profesional en el sistema educativo, no universitario, para que cuando sea la transición a la universidad, el alumnado vaya con más seguridad, con más criterio y con más perspectiva de lo que él quiere hacer. Y por último, creo que también se produce un error en los sistemas de orientación en el sentido de que lo que se informa son qué quieres estudiar, qué estudio quieres hacer, en dónde te quieres matricular, cuando en realidad deberíamos de plantearnos en qué te gustaría desarrollarte, en qué profesión, qué tipo de trabajo, para luego en función de eso analizar las distintas vías que tienes de formación y de estudio para realizarte es decir, eh, creo que empezamos la, la, la, la, la casa por el tejado ¿no? primero elegimos estudio y luego voy a ver en qué puedo trabajar, yo creo que debería ser a la inversa o por lo menos en, en, en simetría para que no haya divorcio entre el mundo educativo y el mundo profesional y eso hará que la, la elección del estudiante sea más efectiva Muy bien, gracias Pedro eh, y nada, terminamos esta primera ronda, esta primera ronda de, de intervenciones con con la, ...con la palabra del profesor Rodrigo Trujillo. Adelante cuando quiera. Muchas gracias, Pedro. La verdad que un placer estar aquí. Y el que me toque hablar el último me permite, por un lado, eh, simplificar mi, mi presentación... ...y recoger la gran cantidad de información y de valiosos datos y que nos ha aportado. Voy a, bajar, voy a intentar bajar a tierra porque es donde yo trabajo... Y no, poder, no puedo hablarle de grandes teorías ni, ni de soporte. ¿no? He participado en estudios de análisis de las condiciones de acceso del alumnado y recoge lo que ya comentó el profesor Saturnino con respecto a que eh, el, uno de los grandes predictores de la posibilidad de éxito o fracaso está marcado por las notas de acceso. Esto ha simplificado enormemente el mensaje a todo el resto de la sociedad y con aprobar ya consigo eh, el objetivo. Las condiciones en las que llega el alumno no, no son las más idóneas de manera general porque nos hemos concentrado más en temas de contenido que en actitudinales y de formación, como acaba de decir Pedro. Pero es que las condiciones para que eso se pudiese hacer son casi similares a lo que ahora estamos viendo con la atención primaria en salud. Y es que si un orientador tiene menos de cinco minutos para atender al alumnado, ¿cómo le puede hacer todas esas preguntas que Pedro plantea que son las idóneas? ¿no? El escenario en el que estamos preparando al alumnado para incorporarse a la universidad no es el más propicio. Queremos formarlos para ser un estudiante del siglo XXI, pero no podemos atenderlo en las condiciones que requieren estos momentos. Más soft skill que hard skill y más competencias personales que no. Eh, procedimentales ¿no? vale eh, hemos dejado abandonado a los servicios de orientación, a los profesores, tutores hemos dejado abandonados porque eh, utilizo la palabra la, la, el dicho famoso ¿no? para educar al niño se falta toda la tribu, aquí tendríamos que participar todos, la universidad eh, tiene su papel pero es todo, todo todo el sistema el que tiene que responder el simplificar que la nota de, de, de, de acceso determina todo nos ha alejado de factores importantes. La nota de acceso lo único que hace es ordenar al alumnado. El alumnado ya tiene el título. Tiene que encontrarse en condiciones de poder enfrentarse a un nuevo escenario. Y ahí es donde hemos fracasado. Digo fracaso porque los datos son los que has leído, Pedro, los que conocemos. Eh, podrían ser mejores. Y siempre que nos conformamos tendremos que hablar de eh, error por parte nuestra. Nos hemos equivocado en aceptar que con aprobar es suficiente y nos hemos olvidado de la palabra clave que es aprender y esto nos lleva a esta situación eh, un poco incómoda. Basta con aprobar y no me importa no aprender y si hasta ahora me ha funcionado pues puedo llegar a plantearme que para qué voy a hacer más esfuerzo, para qué tengo que hacer nada más. Previo, previo a, a la, al acceso hay que preparar la transición, hace falta estar más cerca, hace falta preguntarle más cosas, hace falta saber lo que tiene. Las situaciones de docencia de los compañeros de secundaria y de primaria, primaria menos número, pero secundaria y bachillerato, que puede llegar hasta 35 alumnos en aula, no son las mejores para poder acercarnos. Con todas las deficiencias, y lo hemos visto después de una pandemia, como toda la sociedad se ha resquebrajado y necesita todavía más atención. Eh, mejoremos de manera sistemática esa atención, igual que atendemos en los hospitales, atendemos en los centros de salud, atendamos en los centros educativos mejor a, nuestro, a nuestros alumnos para que lleguen en las mejores condiciones, ¿vale? Y después del acceso, concentrarnos en que lo que verdaderamente tenemos que prepararlo y está en la long low bien escrito, en la competencia personal, social y de aprender a aprender, capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante. Y hay que hacerlo en cada materia que tenemos. Hay que hacerlo en cada escenario que podamos tener a esta persona, futuro trabajador cualificado de la sociedad, para poder reconducirlo y reconstruirlo si hace falta. Vale. El médico atiende a gente enferma, el educador atiende a personas que tienen problemas en procesos de aprendizaje. Y nosotros tenemos que estar para ayudarlo en ese sentido. Para mí es el centro de todo, esta competencia personal, social y de aprender a aprender. Hay alumnos que, por así decirlo, se sienten consternados cuando les, les decimos, no vas a parar de estudiar, pero no en el formato que estás aquí, sino en el formato de cultivo, de regeneración, upskill, reskill, todas estas cosas que están pasando en estos momentos. ¿vale? Tienes que hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad de lo que está pasando, de los cambios que se están produciendo y todo eso con una materia, pero también con un objetivo educacional. Tenemos que volver a centrarnos en ese objetivo educacional. Fijemos unos mínimos de conocimiento y no pidamos imposible. Seamos conscientes de la realidad socioeconómica y las condiciones en las que vienen los alumnos que después podemos tratar después en ese sentido. Tenemos que hacer ese esfuerzo enorme por acogerlo en las mejores condiciones, pero no... Considerarlo como trabajo acabado cuando pasa de una etapa a otra. Los de secundaria cuando los recibimos de primaria, los de bachillerato cuando los recibimos de secundaria y nosotros cuando los recibimos de universidad. Este proceso va a durar toda la vida. La suerte es que habrá gente que lo consiga, un nado que lo consiga muy pronto, va a salir mejor y entonces nos preguntarán otras cosas, nos preguntarán cómo está el mercado laboral, qué perspectivas hay en otros países, cuál es el futuro que podríamos tener. Si cambiásemos totalmente de orientación, qué nichos nuevos. A todos hay algo seguro que podemos aportar como universitarios, como ciudadanos y principalmente como personas que demandan a toda la sociedad, dame una opción. Y las circunstancias no son halagüeñas, la gente joven asume y encaja las complicaciones que tienen a su alrededor y es necesario que desde la educación haya algún mensaje de optimismo. Si quieres, después lo podemos ampliar con la segunda parte un poco más relacionado con la intervención. Gracias. Nada, muy bien. Gracias, Rodrigo. Eh, bueno, pues de esta manera eh, hemos hecho ya una primera aproximación a esta problemática que, que, bueno, justificaba la realización de este seminario en esta primera eh, en estas primeras valoraciones o aportaciones que nos han hecho los ponentes en relación a, a ese momento previo ¿no? a la llegada a la enseñanza universitaria. Y bueno, haciendo un, un continuum eh, nos situamos ahora en la siguiente estación, ¿no? que tiene que ver con el aterrizaje y el momento en el que los estudiantes se incorporan a la enseñanza universitaria. Eh, otro de los momentos claves, ya decíamos al principio cuando hicimos la introducción a este, a este seminario, que eh, el primer año, incluso decíamos que el primer cuatrimestre es un periodo crítico, ¿no? Cambian las realidades a las que los estudiantes estaban acostumbrados, entran nuevos escenarios, nuevas relaciones sociales, de tal manera que todo lo que tiene que ver con la adaptación social y académica de los estudiantes a la enseñanza universitaria, deriva muchas veces en situaciones poco deseables y, y, bueno, y muchos de los que se incorporan a la ciencia universitaria no consiguen eh, permanecer ¿no? en los estudios que han elegido. Bueno, eh, en relación a este, a este segundo momento, a esta segunda eh, fase importante en las trayectorias vitales y, y académico-profesionales de los estudiantes, en esta segunda ronda de intervenciones nos vamos a situar en, en esta problemática. Y la pregunta, que de alguna manera nos sirve de guía ¿no? para las reflexiones que vamos a plantear en este segundo momento, eh, gira en torno a qué factores se deberían de considerar para facilitar la adaptación y evitar el abandono de los estudios eh, universitarios. Volvemos nuevamente a mm, eh, reiniciar ¿no? el turno de intervenciones y le cedo la palabra nuevamente a Miguel. Muy bien, pues vamos con esta segunda parte. Yo querría come, comenzar aludiendo a alguna de las cosas que ya había planteado Saturnino. En educación, ya desde los años 60 del siglo pasado, con el informe Coleman, ya se nos había señalado que gran parte de la varianza, de las variaciones que va a haber a lo largo de la educación se pueden explicar por circunstancias previas a la propia educación, como la clase social, el dinero de los padres, el nivel socioeconómico y, y, y social en el que se mueven. Eso es cierto. Y en, en el tema del abandono seguramente hay factores. La universidad no es una institución free contest. Quiero decir que al final todas esas variables sociales le van a afectar y eso nos va a explicar un gran, un, un gran porcentaje de las situaciones de abandono que se dan. Pero no todo, pero no todo. Es decir, que nos, que nos puedan explicar el 60, el 70% de los abandonos no significa que no tengamos que preocuparnos por el 30% restantes. Y os, os señalaré, hace, hace unos años en, en la Universidad de Verano de Santander participaba en una mesa redonda en el que había un rector de Finlandia estaba el presidente de la, el secretario de la Cruz Española estaba el señor Uceda de la rector en aquel momento de la Politécnica de Madrid y estaba yo la cosa iba sobre justamente este tema del abandono de los estudios iba decorriendo la la, la, la sesión y en un momento determinado al rector de la Politécnica de Madrid, se le ocurrió hacer una pregunta. Oigan, todo esto que estamos explicando desde variables derivadas de la situación personal de los estudiantes, ya sabéis, aquello que se decía siempre, están poco motivados, vienen poco preparados, se encuentran una situación eh, para la que no están preparados, decía él. Y si en lugar de pensar en eso solo, nos preguntáramos, ¿Será que las universidades lo estamos haciendo bien? ¿No tendremos algún tipo de responsabilidad las universidades por el hecho de que tantos estudiantes estén abandonando? Y efectivamente, este ha sido, desde mi punto de vista, el tema más importante que, en el cual se puede, se puede uno meter. Y Tinto, que ha sido uno de los autores que más ha estudiado en la literatura internacional el tema del abandono, señala dos condiciones para que el abandono no se produzca, es decir, eh, la decisión de permanecer o abandonar los estudios está en función de dos tipos de niveles de integración de los estudiantes, la integración académica y la integración social. La integración académica que significa congruencia entre el desarrollo intelectual y el clima intelec el desarrollo intelectual del propio estudiante y el clima intelectual de la, de la institución. Y ahí nos tenemos que preguntar, este, este problema de las transiciones, si a mí… El, la secundaria me deja en un nivel 7 de matemáticas y la universidad me va a exigir comenzar por un nivel 9. ¿Cómo hago yo para hacer ese salto del 7 al 9? Porque es que esto no, no me lo han enseñado antes, antes de llegar aquí. no Pero hay otro aspecto y aquí eh, quería insistir yo también, es en la esa integración social que significa la compatibilidad y el buen entendimiento con la comunidad universitaria, es decir, el sistema de relaciones en las cuales se encuentre un, se encuentre un sujeto. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, entra a jugar otro, otro montaje un poco diferente de, todo lo, de cómo ver la universidad. ¿no? Que podemos ver la universidad con una visión más humanística, no solamente, es decir, para mucha gente la universidad es un lugar donde se va a aprender los estudiantes y donde vamos a enseñar los profesores. Pero yo creo que esto no es verdad, esto no es verdad o no es toda la verdad. La universidad es un lugar donde se va a vivir y donde vivimos nuestra vida y parte de los estudiantes la viven bien y otra parte de los estudiantes no la viven tan bien. ¿no? Y en ese sentido de construir el propio proyecto de vida en ese contexto que es un ecosistema de encuentro a la universidad al final y uno se va encontrando con otros sujetos, se va encontrando consigo mismo eh, frente a las tareas que se le proponen, se encuentra con adultos, se encuentra con la profesión, se encuentra con el mundo en realidad, porque las escuelas poco de mundo te pueden enseñar, pero la universidad sí. Ahí es cuando aparecen... Todo otro conjunto de elementos que están actuando eh, desde la perspectiva, diríamos, de, de cómo yo me siento en la universidad. ¿no? Uceda concluía su pregunta diciendo, son felices nuestros estudiantes, están felices en la universidad. Y sobre este, sobre este tema es muy curioso, miren, en el año 2018, quiero decir, no es en el siglo pasado, es hace tres años, la Universidad de Yale, una de las cinco grandes universidades americanas, puso en marcha una materia sobre la felicidad. En la Facultad de Psicología se montó una materia sobre, la materia se llamaba Psicología y, y, y Buena Vida. Y ya se señalaba desde el principio que la temática a tratar iba a ser la de la felicidad. Muchos eran muy reticentes pensando esto, ¿quién demonios va a venir en una universidad a, a estudiar este, este, este tipo de temas? Pues saben ustedes, se matricularon 1182 estudiantes de la Universidad de Yale, el 25% de todos los estudiantes de la Universidad de Yale. Fue la materia con más estudiantes en los tres siglos de historia de la Universidad de Yale. Quiere esto decir, y luego la, la profesora que lo, que lo impartía señalaba que efectivamente eh, en Yale muchos estudiantes, casi la mitad de los estudiantes anualmente, tenían que recurrir a apoyo de orientación porque se encontraban estresados, porque tenían ansiedad, porque tenían un, un, una necesidad de ayuda que para ellos era, que para ellos era importante, ¿no? Quiero decir que efectivamente... Esa preocupación, esa visión de cómo estoy viviendo yo la universidad, esto lo, lo podemos ver en los, en los profesores. ¿eh? Eh, a mí lo, una de las cosas que me llama mucho la atención es que entre los colegas que yo tengo aquí en Santiago de Compostela, la aspiración mayor de muchos de ellos es jubilarse. Quiero decir que aquello que era una vida de satisfacción, una vida de realización personal, al final muchas veces no se produce. Y en los estudiantes, en algunos de ellos... Yo creo que también se produce este tipo de, diríamos, desafección con respecto al, al entorno en que, sea, que, en que están trabajando. Y me llamó mucho la atención, hay una investigación de Alan, Clerk y Joplin en, los que, en, en la que anuncia, en, anuncian, estudian, que, cuál es la impresión de los estudiantes sobre la buena docencia. ¿Los estudiantes qué dicen de la buena docencia? ¿Qué es para ellos una buena docencia? Pues hay cuatro rasgos que me parecen muy interesantes y que tienen mucho que ver con lo que sí que podríamos hacer desde las universidades, aparte de la, aparte de, diríamos, de la orientación y del apoyo mutuo que se pueda generar. Por un lado, dicen los estudiantes, la primera condición de la buena docencia es un ambiente de aprendizaje con apoyos. Es decir, no un ambiente de aprendizaje de solo exigencias, de solo ese trámite formal de que el profesor explica y yo reproduzco en el examen lo que me están demandando. No, no, con apoyos. Por eso es tan importante el tema, el, el tema de las tutorías entre iguales, el, los temas estos, diríamos, de, de crear un ecosistema de apoyo en la universidad que significa que, eh, eh, eh, diríamos, que genera comunidades en ese sentido. Primera condición. Segunda condición, que la universidad me transmita también altas expectativas, es decir, que, que yo vaya viviendo eso como, como un proceso que, que me va a mejorar, que me va a permitir tener, diríamos, una posición, un tipo de vida, un tipo de expectativas de futuro importantes para mí y, por tanto, que, que sea valioso, el, diríamos, el, el esfuerzo que tengo que hacer para, para poder sobrevivir en ese contexto de exigencias, ¿no? Un aprendizaje escalonado, porque efectivamente si yo tengo que dar saltos en el vacío, a veces no tengo condiciones personales para poder dar esos saltos y ahí nuevamente más eh, esa capacidad didáctica de poder ir encadenando las cosas, de poder ir llevando o facilitando que los estudiantes vayan haciendo su propio, su propio desarrollo, su propia caminada universitaria, ¿no? Y después, pues bueno, proporcionar explicaciones claras y, y, y diríamos asequibles y con buenos, con buenos recursos. Pero me llama la atención esto de que la primera condición sea ese aprendizaje con apoyos. ¿no? Porque hay que pensar además que estamos en, en la etapa de, de los chicos jóvenes. Ya vemos el gran daño que ha hecho, que ha hecho la pandemia en esta, en esta dimensión, diríamos, de relacionalidad, de, de encontrarse con nosotros de hacer... De construir esa comunidad en la cual yo me pueda sentir satisfecho y pueda sentir que efectivamente ese bienestar personal también me ayuda a poder, diríamos, afrontar bien lo que es el reto y el desafío. No siempre fácil, además, de, de la propuesta formativa que la universidad les va haciendo. Eso es todo. Gracias, Miguel. Eh, tiene la palabra la... Profesora Pilar, Pilar Figuera. Eh, señalaba en mi anterior intervención y también se ha dicho aquí en, en varios momentos eh, que las cifras, los datos globales sobre las trayectorias universitarias incluyen muchas realidades, tantas como culturas académicas y perfiles de estudiantes caminan por ellas. Eh, pero hay una constante y es que las experiencias de primer año son claves en entender eh, la persistencia en la universidad a más largo término. Y ahora lo comentaba Miguel en su intervención. El cómo se siente el estudiante, qué resultados académicos obtiene en el primer semestre, pero sobre todo cómo los interpreta, si percibe que tiene apoyo, si se siente parte del grupo clase, si cree que su elección fue adecuada. Son todo preguntas que nos tenemos que hacer. Y esas preguntas nos las llevamos haciendo en el equipo de investigación TRALS desde, el, desde la década de los 90, cuando empezamos las primeras investigaciones sobre trayectorias universitarias, a, eh, analizándolo desde una perspectiva longitudinal. Es decir, hemos hecho muchos estudios que lo que hemos hecho es, con datos, desde datos institucionales que tenían los registros académicos pasando por cuestionarios en diferentes momentos de la etapa de la vida universitaria, complementadas con entrevistas eh, narrativas en profundidad y con grupos de discusión, todo esto nos ha permitido el poder situar o calibrar la influencia que esos factores que yo creo que ya muchos han ido saliendo en la primera rueda eh, tienen. Hay una cosa que está clara y, y es que cuando comparamos los estudiantes que han abandonado o que han persistido y dentro de los que han persistido, los que se han graduado en, un tiempo, en el tiempo teórico de los que han tardado más, nos encontramos con diferencias importantes en tres variables. La primera queda clara y se ha dicho. Los resultados académicos que el alumno tuvo en primero y sobre todo en el primer semestre. La segunda la planteaba ahora Miguel. La satisfacción que tenía el estudiante con la experiencia académica, es decir, cómo valoraba el contenido, la metodología, pero sobre todo el profesorado, el clima de estimulación académica y el clima del, agua, de, del aula, los compañeros. Y las puntuaciones de los que habían abandonado años posteriores eran ya en primer curso inferiores en todas estas variables. Eh, por lo tanto, eh, eso nos lleva a decir que el primer año fue un año clave para todos los estudiantes, además la, la tasa de abandonos es algo que coincide en todos los sitios, se eh, centra fundamentalmente en el primer año. Eh, pues hemos podido confirmar que fue un momento clave para, para contrastar sus expectativas previas y el imaginario que, había que se había creado. Y allí, eh, cuando hemos hecho entrevistas a estudiantes que abandonan, nos cuentan experiencias que incluyen dificultades académicas y expresiones como «sentí que no servía para esto», pero también frustración con su elección profesional. ¿Qué hago yo aquí? Yo pensaba que el profesional era, era otra cosa. Por citar el ámbito en el que yo estoy, que es pedagogía, eh, los estudiantes de repente entran con la idea de que el pedagogo va a ser el que va a dar clases, es decir, muchos han, tienen, no han podido entrar en, en, en magisterio y por lo tanto dicen, bueno, pues hago pedagogía y puedo dar clases. Claro, eso no lo pone en ningún sitio, pero cada año nos encontramos con frustraciones de este tipo. Y también ruptura con el imaginario sobre la formación universitaria. Eh, ellos llevan toda la vida en, en materias muy teóricas y cuando entran lo que, lo, a lo que aspiran es a tocar terreno, a tocar profesión. Es verdad, creo que era Saturnino o algunos de los que han hablado antes diciendo que hay personas que entran con una motivación intrínseca más alta, pero en todo caso todos quieren formarse como profesionales, como profesionales y la expectativa del alumno es tocar esa profesión desde el primer año. Yo he hecho medicina, me he apuntado a medicina, me he matriculado a medicina o a ciencias ambientales y yo ya me imagino con pacientes o en salidas de campo. Y lo que me encuentro, o lo que los estudiantes nos cuentan que se encuentran, aun con clases que intentamos hacer o implementar metodologías más activas, sus clases o las clases para ellos son pura teoría. Entre los estudiantes que abandonan, lo que vemos es que la ruptura de expectativas y la falta de recursos los lleva a entrar en un bucle de desmotivación. Unos dejan de asistir a las clases sin presentarse a las evaluaciones, ya pero los que más reducen lo que yo llamo la asistencia activa en clase. Eh, están físicamente, pero no en espíritu ni mentalmente, por lo tanto es como no está. Y precisamente esta implicación activa en el aula y en el estudio personal son la clave del éxito. Eh, una parte de, primero, de estudiantes de primero con una alta dosis de autonomía funcionan desde el primer día. Y, pero muchos tiene, requieren como una especie de periodo de reajuste que nos explicaba una estudiante de ADE que nos decía íbamos a clase, intentábamos seguir las explicaciones del profesor, eran tan aburridas, bueno, después de las primeras clases hicimos un grupete y nos saltábamos algunas, quizás al final del primer trimestre más, pedíamos los apuntes y pensábamos que con los powers ya nos, aclarar, ya nos aclararíamos Estábamos en la universidad y también teníamos que vivir ganas de vivir otras experiencias de lo que era la universidad. Al principio lo pasaba limpio, pero el tiempo pasa muy rápido y cuando llegaron los exámenes tuvimos el conflicto. El segundo semestre ya me lo tomé, nos lo tomamos de otra forma y sobre todo, Pilar, di que esto es muy importante. Aquí en esta historia que nos contaba vemos dos factores clave. El grupo de iguales, de hecho, ellas siempre hablaban plural. El apoyo del grupo de iguales es fundamental para, para entender la persistencia en la universidad y la, y la adaptabilidad, la capacidad de reconducir los problemas que tenían. Una situación muy diferente a la que nos contaba este otro estudiante de ingeniería en el que señalaba, empecé a ver que no entendía nada de nada. La nota de corte era un 5,5 y, y pensé, tan difícil no será la carrera. Tenía unas notas medias en matemáticas. El profesor llenaba de fórmulas la pizarra y nadie entendíamos nada. Intenté buscar algunos libros, pero mmm, yo no quería preocupar a mis padres, a lo mejor les podría haber avisado. Y no sé, fui simplemente dejando pasar los días, esperando el milagro y cada vez más desmotivado. En junio suspendí, en septiembre no me presenté y al final me he matriculado en otra carrera, pero tengo mucho miedo de volver a fracasar. En este caso vemos claramente problemas de orientación y planificación previa. Una clara identificación de la nota de corte con la dificultad, lagunas formativas, expectativas irreales, miedo de forautar a la familia. De alguna manera este perfil queda como paralizado por el problema. Continúan en el aula pero sin estar, no buscan ayuda ni son conscientes de que puede haberla. No hay el apoyo de los iguales, en estas historias no aparece ese grupo que, que se apoyan. Y tampoco hubo nadie en la institución que se percatara de su existencia. Nos contó cuando le preguntamos. Luego tenemos otro grupo, por aquí ha salido el tema de, el tema de la clase social y de todo un conjunto de situaciones que se dan y que nos cuestionan la supuesta dimensión social de la universidad. Son los estudiantes no convencionales o, o vulnerables que incluyen una categoría amplia desde aquellos de más edad, vías de acceso no convencionales, trabajadores a tiempo completo, con cargas familiares o tendríamos la discapacidad que sería otro tema. Y que tienen que hacer frente a barreras que van más allá de la base académica que también como problemas para asistir a las clases y sobre todo para estar y participar en el día a día del aula y crear vínculos con sus compañeros, algo que es también muy importante. En el análisis de estas historias, es cierto que lo que podemos ver, y ya se ha dicho, es que la, la mochila de conocimiento se importa, pero es verdad que se tienen que dar otras condiciones, como la autoconfianza, la capacidad de adaptarse, cognitiva y conductual y emocionalmente, a esas nuevas circunstancias académicas, y sociales que va a encontrar el estudiante, el compromiso con los estudios, la vinculación con el grupo, el sentimiento de pertenencia a la institución, algo que las universidades privadas son muy conscientes y potencian. Y aquí hay un componente personal, sin duda, hay diferencias no que vienen de antes, pero ¿es solo responsabilidad del estudiante? ¿Qué papel tiene en estas historias la institución universitaria? Pues bueno, desde el año 2010 el Real Decreto del Estudiante Universitario lo establece como norma. Debemos acompañar en las situaciones de transición y debemos, además, hacerlo a través de sistemas tutoriales que integren de manera coordinada las acciones de información, orientación y apoyo. Las acciones que desarrollan el profesorado y el personal especializado. A mí esto me parece un dato muy importante porque va en línea con lo que son los proyectos de transición y programas de retención holísticos, donde lo que se plantea es un, una acción coordinada que atiende a todas las dimensiones de la formación, ¿no? desde el currículum, la docencia, la orientación y la tutoría. Hay un libro de Johnston, el primer año de la universidad, Una experiencia de transición positiva, que es súper interesante y cumplimos los objetivos de prevención y acompañamiento. ¿Atendemos suficientemente esta fase de la transición? Yo creo que aquí tenemos un amplio margen de mejora. Falta coordinación entre los agentes. Se priorizan acciones estándar que no tienen en cuenta la diversidad de perfiles que entran cada año en las aulas, en los programas de transición. Hay un énfasis en la información por encima del desarrollo competencial y sobre todo no se aprovecha el valor orientador que tiene el profesorado de primer año. mi gracia referencia a Vicentinto y él en una de sus últimas publicaciones decía que el éxito académico nos lo jugamos en las aulas, sobre todo en el primer semestre, y hacía referencia a que era importante enfocar esas aulas, ese espacio, con un acompañamiento contextualizado. Y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con que el profesorado de primero es un mediador clave de la permanencia. Hemos visto en las investigaciones que la metodología, la calidad de la conexión que establece con el alumnado, la retroalimentación, la clarificación de demandas, crear un buen clima de aprendizaje, son factores que ayudan a la persistencia. El Real Decreto habla de la tutoría académica. Y creo que por allí tenemos que ir, por implementarla porque no se implementa. Y bueno, desde el día a día del aula, el profesor puede ayudar a evaluar el progreso y adaptar a los estudiantes y prevenir situaciones de abandono o de desenganche, que es el aula, el primer espacio de observación. Podemos contribuir a favorecer el clima académico, y social en el aula, a través del desarrollo de competencias de comunicación, pero también a través de manejar ese espacio de otra manera. Debemos contribuir al engagement con la institución, estimulando la participación en la vida universitaria. Y por último, el profesor tiene un rol importante en la orientación de nuestros estudiantes, en la orientación profesional, facilitando la comprensión de su asignatura y cómo encaja en el plan de estudios y cómo eso encaja en la participación en la en la profesión para la que se está formando ¿no? o en el campo para el profesional para el, que, para el que se está formando y vinculando estrechamente la asignatura con la profesión. ¿Se dan las condiciones? Pues no, porque eh, para que la mediación del profesorado tenga éxito se debe acompañar de medidas organizativas. La primera, reducir el tamaño de los grupos clase. Polonia es imposible con grupos muy grandes, yo eh, creo que no se puede hacer cuidar y mimar la asignación del profesorado de primer año, formar a ese profesorado no solo en competencias docentes, que también, sino en tutoría, y sobre todo conectar la tutoría académica con la tutoría de carrera, un ámbito en el que aquí no he hablado, pero que es importantísimo a la hora de conseguir estos objetivos. Me he extendido un poco, pero quería señalar todas estas cosas. Gracias. Muy bien, gracias Pilar. Eh... Saturnino. Bueno, yo lo, eh, tomando una idea de, de Miguel Sabalsa, ¿no? que hablaba de la necesidad de recuperar el sentido de las humanidades ¿no? para también conseguir esa mayor implicación, me gustaría apuntar aquí que precisamente una de las dificultades de eh, la universidad es la heterogeneidad de motivaciones, que yo creo que es constitutiva de la propia institución, porque hay un perfil tanto de profesorado como alumnado que apuesta claramente por el humanismo, Luego tenemos un perfil eh, que apuesta más por, por la ciencia y apuesta hasta el punto de que, como decía antes, el modelo de carrera profesional del profesorado se ha centrado mucho en diseñarse como si todo el profesorado eh, fuese eh, de ciencias naturales. ¿no? Y luego hay un tercer perfil también que es el profesionalizante. Entonces, eh, eso añade dificultad a la gestión de las motivaciones, porque tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado eh, no todos coinciden pues, en cuál debe, ser de estas, cuál debe ser el equilibrio adecuado entre estas tres patas que tiene la, la universidad. ¿no? Y, y a veces el choque es precisamente que hay una expectativa más escorada a una de estas tres dimensiones y, y la institución, profesor en concreto, está yendo hacia otra. ¿no? Luego hay un elemento que es fundamental y que también ha salido ¿no? cuando estaba hablando que, que, bueno, que yo decía pues hay estudiantes que están viendo cómo minimizan el esfuerzo para tener un cacho cartón que les permita adelantar en la cola del paro. Eh, y luego, como hay profesores que sueñan cada noche a ver cuándo les llega el día de la jubilación. Entonces, con estos dos perfiles de motivación, es difícil llegar. ¿no? Entonces, eh, hay algo que, que tenemos que ser capaces de, de que toda la institución esté más al servicio de eso, y es eh, la motivación intrínseca. O sea, yo creo que eh, una de las experiencias gratificantes que nos depara la vida, los que hemos optado por la profesión docente, es lo bonito que es enseñar y, y los que seguimos estudiando, porque tenemos que estudiar toda la vida, no, no podemos pararnos, como decíamos antes, el aprendizaje a lo largo de la vida, lo bonito que es algo que resulta muy difícil el día que uno se levante y dice, lo entendí. Entonces, si nos olvidamos de eso, ya todo lo demás se deshace. Entonces, hay que ver cómo pensamos el diseño institucional para facilitar esto que desde la sociología pues, se llama resonancia, ¿no? que es ese punto que conectamos de manera intrínseca con lo que estamos haciendo y también con el otro, cada uno en su papel. ¿no? Ese, eh, yo creo que sería un elemento también fundamental. Y, claro, hay diseños institucionales que facilitan o dificultan. Si estamos hablando mucho de primero, si tenemos primeros con 150 estudiantes, pues eso, la motivación y la resonancia, pues es más difícil que si tenemos... Primero con 20 o 30 estudiantes, ¿no? Entonces hay elementos institucionales en los que podemos pensar, ¿no? Y en estos elementos institucionales hay ahí también una cuestión que es compleja, porque tampoco tenemos un criterio claro, una brújula clara, que es eh, cómo diseñamos la asignatura, ¿no? eh, Por ejemplo, estamos hablando de las cargas cognitivas, ¿no? Dice, ¿Cuál es el nivel de carga cognitiva? Hay profesorado que, que piensa que debe poner la, la línea en un sitio y el que llega bien y el que no también, y si llegan muchos, pues lo que hay que hacer es subir todavía más la línea, porque la excelencia pasa porque haya suspensos, no porque la gente aprenda. ¿no? Entonces, tenemos dificultades a la hora de cómo, desde la propia cultura profesional, se conciben estas cuestiones. ¿no? Eh, después, hay otro elemento que yo creo que también es muy importante y es algo que hemos estado en actividades la, hace un par de semanas, ¿no? eh, que es pensar la universidad de una forma eh, más porosa. ¿Qué quiere decir más porosa? de pensar una trayectoria muy cerrada de cómo deben ser los cuatro años de carrera, cómo debe ser la actitud en el aula, etcétera, una cosa más heterogénea. ¿no? Entonces, eh, por un lado, algo que ya viene ocurriendo hace tiempo, que son perfiles que, que vienen de formación profesional y luego perfiles de la universidad que a veces acaban o no acaban la universidad y van a, a formación profesional. ¿no? Entonces yo creo que deberíamos trabajar más, eh, sabiendo que el alumnado está despistado además cuando empieza a estudiar, en, en que sea más fácil los caminos de ida y vuelta en la educación superior. Uno de los sesgos que cometemos en la universidad es pensar que la educación superior es sinónimo de universidad. No, la, la educación superior incluye también a los ciclos superiores de formación profesional. Entonces yo creo que tenemos que trabajar más en esa integración que eh, permita que cuando uno entra por una vía, si no está muy convencido está más convencido de lo que sea, se pueda mover. ¿no? Eh, luego, eh, parte del abandono, realmente no es abandono, es cambio de título. Entonces, bueno, se han hecho distintas experiencias con el primer curso para facilitar esos cambios de títulos, no siempre han funcionado bien, eh, pero es algo que se le puede dar una vuelta, ¿no? De cómo eh, conseguimos títulos que cuando uno empieza, con ese despiste que llega a veces de bachillerato, que no tiene muy claro en qué consiste ni la profesión ni la carrera, sea más fácil moverse eh, entre, entre titulaciones. Yo creo que ha habido avances en ese sentido, pero, pero se puede mejorar más, ¿no? Eh, luego, con respecto a, las a, a la cuestión de las credenciales, ¿no? Eh, pues por ejemplo, eh, la UNED está explorando títulos universitarios con microcredenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que uno acaba una asignatura, eso tiene una certificación autónoma y según esas certificaciones autónomas que junta y qué tipo de certificaciones haga, pues se va reconociendo como, hasta último punto, como un máster o como un, un grado. ¿no? Entonces... Eh, las microcredenciales es algo que se viene apostando fuerte desde distintas instituciones ahora mismo, es algo que todavía está muy abierto, en España está muy, muy abierto, pero eh, podría ser una forma de facilitar esta exploración de ir hacia un lado hacia otro y este camino de entrada y salida, no solo entre titulaciones, sino entre mercado de trabajo, formación permanente, universidad, etc. ¿no? Eh, luego también, antes se hizo referencia al aprendizaje de servicio, yo creo que es una forma muy interesante de vincular los aprendizajes profesionales con buenos diseños de aprendizaje servicio, donde el alumnado pone en práctica eh, lo que está estudiando en un contexto de servicio a la sociedad, que no pasa por vinculaciones, digamos, a veces, las típicas eh, que se tienen desde el punto de vista de la cultura empresarial. ¿no? Y luego eh, también la cuestión eh, de los títulos universitarios duales, las menciones o los itinerarios duales, es decir, eh, la formación en alternancia, entre eh, el trabajo y el aula, bien, con buenos diseños. Semana pasada estuvo por Canarias eh, Iñaki Eras, que es el director de la Agencia de Calidad Universi del Sistema Universitario Vasco, Univasc, contándonos la experiencia del País Vasco, donde ya 5.000 estudiantes han transitado por, por este tipo de titulaciones. Yo creo que ahí se puede dar también un empujón. Luego hemos hablado también eh, de la cuestión de clase social, que efectivamente la clase social no lo es todo, pero lo es, cuenta y hay que pensarlo. ¿no? Entonces, eh, por un lado, eh, un proyecto universitario es un proyecto costoso, eh, inseguro, y eso necesita de becas más o menos estables. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene eh, confundir las becas para que la gente pueda estudiar con las becas de excelencia, que eso ha ocurrido en algún momento en España, es que introduce mucha incertidumbre y mucha inseguridad. Si uno se compromete cuatro años por lo menos con un título, tienen que tener una garantía de que le va a llegar cierto dinero cada año para poder pagar la factura. O si sea, dicen, bueno, va a depender de la nota que saques tú y la que saquen tus compañeros, pues ya no se puede organizar así. Si alguien quiere hacer becas de excelencia, esté bien que haga becas de excelencia, pero no es lo mismo unas becas para que alguien se comprometa cuatro años con unos estudios. Y aquí además hemos vivido recientemente situaciones complicadas. ¿no? Antes me refería al estudio de María Fernández Mellizo Soto, y de las cuestiones socioeconómicas y culturales la que más influencia encontraba era el paro de la familia. Eh, en España vivimos una situación muy dramática porque pasamos de que la economía iba creciendo al 4 o 5% a que de repente empieza a bajar al 4 o 5% y en ese momento estaba dando clases en la universidad y, y uno se encontraba con situaciones realmente dramáticas porque cuando había empezado la carrera la familia pues eran empresarios prósperos y cuando llega a mitad de carrera eh, la familia lo ha perdido absolutamente todo y además la peca se hacen con los ingresos del año pasado y tú te has quedado sin ingresos este año entonces se introducen ahí situaciones complejas que hay que tener en cuenta también a la hora de pensar el abandono, eh, digamos, esa seguridad económica que necesitan tener los, los estudiantes, y hasta qué punto esa seguridad siempre tiene que estar vinculada a las condiciones coyunturales de la familia, o, o, no, o deberíamos pensar que simplemente hay que dar esa estabilidad, incluso independientemente del nivel socioeconómico y cultural de la familia. cual bueno, sería costoso, pero sería una manera de garantizar un, un derecho. Y, y luego, lo único también hablar un poco de algo que hemos hecho en varias ocasiones referencia, que es la devaluación educativa, eh, la, esta motivación dispersa del alumnado, esto que como los estudiantes de ahora no son como los de antes. A mí esto siempre me produce muchos reparo En Sociología ya hace tiempo sacaron un libro que era El nivel educativo sube y recogía citas a lo largo de siglos diciendo como los estudiantes de ahora son peores que los de antes. ¿no? Cuando uno va viendo que cada 10, 20 años se reproducen esos comentarios, pues uno se queda escéptico. En España tenemos, por ejemplo, a Pío Baroja a principios de siglo, o a, ahí se me olvidó ahora eh, Picabea, de, de, del regeneracionismo que había a principios de siglo, describiendo cómo era la vida en las aulas, y bueno, ha cambiado que, que antes jugaban las cartas y ahora miran el móvil, pero vamos, más o menos ahí anda la cosa, que ahora van eh, al cine, bueno, se quedan viendo series y antes iban al teatro, no pero quitando esas coyunturas, eh, las descripciones que hacen de, del perfil del alumnado, no ha variado tanto, por, por no recordar lo que pasó después de la Guerra Civil, que se si había sido alférez profesional Provisional, porque pues ya tenían el título universitario, prácticamente una cosa de estas, ¿no? Entonces, hemos tenido situaciones históricamente donde siempre se reivindica que hubo un tiempo de oro, de buenos estudiantes, cuando uno va a los testimonios no, no parece que eso haya sido así. ¿vale? Muy bien, gracias Pepe. Le eh, paso la palabra a Pedro Hernández. Sí, ahora, vale. Bueno, vamos a ver, quizás yo voy a hacer una exposición que puede ser a lo mejor reduccionista, pero creo que sería pragmática. ¿no? ¿Qué alumnado es el que abandona la universidad y sobre todo en los primeros cursos? Pues claro que puedo entrar en 20.000 variables, que ya las hemos comentado y para no repetirlas, pero desde luego lo que sí tengo que saber es dónde se produce el mayor número de abandono estamos en la universidad y yo tengo que saber en qué facultades se produce esa deserción, ese abandono escolar, tengo que saberlo, tengo que tener el número delante y tengo entonces que entrar en evaluación institucional, ¿qué está pasando ahí? No es lo mismo una carrera que otra, no es lo mismo un estudio que otro, no es lo mismo una universidad que otra, no es lo mismo una universidad pública que una universidad privada, pero desde luego si quiero solucionar problemas tengo que aterrizar y tengo que ir allí donde se produce ese abandono escolar. El siguiente paso, yo entiendo que el alumnado es el capital humano que tenemos que cuidar, que tenemos que, que, que mimar, que tenemos que, que, que prestarle toda la ayuda posible, porque es el futuro de una sociedad, independientemente de su situación, de su rendimiento académico, es decir, es, es un valor humano. Ese, ese, ese, esa persona, esa personita que entró en el sistema educativo y que llega por su elección natural a la universidad, pues necesita de una serie de ayudas y de prestaciones que, que, que, que es lo que va a hacer que no, que no renuncie, que persista, que siga y que logre aquello que deseaba. ¿no? Yo creo que, por tanto, hay que, proponer, hay que poner los medios para atender a ese alumnado. En la enseñanza en la universitaria están todos los planes de atención a la diversidad, no solamente por cuestiones, digamos, de diversidad funcional, sino también para ayudar a ese alumnado a conseguir, a lograr los objetivos de etapa, los criterios de evaluación, es decir, una serie de, de saberes y de competencias. ¿Existe eso en la universidad? ¿Existe eso en los primeros cursos de la universidad y de las facultades donde más abandono se produce? Porque claro, si yo hablo en general, pues claro que no puedo abarcarlo, pero sí hay facultades, y lo decía antes en las estadísticas, es decir, si yo tengo que en la Universidad de Las Palmas hay un 61,2% en el grado de economía de abandono escolar, algo está sucediendo allí, y tendré que aterrizar en, esa, en, ese, en esos estudios, en ese grado, en esa familia profesional con ese tipo de estudios y ver qué está sucediendo. ¿no? Otra idea que me gustaría comentar es qué entendemos por calidad universitaria. Yo creo que generalmente el concepto que tenemos de calidad universitaria es aquella universidad que tiene determinado número de investigaciones, determinado número de publicaciones, o determinados estudiantes que estudian y que luego consiguen empleo. Pero me da la sensación que no tenemos en cuenta aquellas universidades cuyo número de abandono escolar es menor, y por tanto eso también define la calidad de esa universidad. Y en base a qué está la calidad de esa universidad con ese criterio, pues en el profesorado que tiene. Voy a poner un ejemplo de un alumno. Un alumno, conocí un alumno que se matriculó por la mañana en magisterio, en grado primario sería ahora, y por la tarde en económica. Por la mañana las clases, o sea, el total de alumnos eran 100, 150. Por la tarde en Económicas eran 500. Por la mañana cuando entraba tenía su sitio, su mesa sí. y sus compañeros que conocía. Por la tarde tenía que ir a comer rápidamente para conseguir sitio para poderse sentar lo más próximo a la pizarra para poder eh, entender las clases y, y, y poder coger los apuntes y oír al profesor. Bien, el, el, el, por la mañana ese alumno... Trabajaba en grupos reducidos, de 10, de 15, tenía tutorizaciones, había un seguimiento del profesorado. El profesorado conocía a ese alumnado, conocía sus nombres, conocía inclusive a familiares que habían estudiado antes. Sin embargo, en económica no sabían ni los nombres, eran listados que se colgaban de las paredes y se ponían en la pizarra las fechas de cuando eran los, los exámenes, los controles en aquel entonces. ¿Saben qué hizo ese alumno? Se vio tan perdido que dijo, me quedo con lo que creo que puedo <risa> aprobar de una manera mucho más asequible y que me gusta también, ante la duda de dos carreras. Y eligió quedarse, en ese caso, en el grado de primaria. Ese alumno fui yo. Ese alumno fui yo. Y precisamente porque vi el distanciamiento tan grande entre un profesor a 150 metros, mientras un profesor o profesora universitaria que estaba al lado mío. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se ha dado muchas veces, ahora presumimos, de enseñanza personalizada, formación personalizada y profesorado, con una formación didáctica y pedagógica para atender esos primeros niveles. De la misma manera que la enseñanza no universitaria, el profesorado que está en infantil y el primer año, segundo año de educación, es el que enseña a leer y a escribir a ese niño o niña para que tenga un buen itinerario educativo, para que no fracase, en el sentido universitario creo que también es un elemento importante. ¿sí? ¿Cuáles son los criterios por el que el profesorado imparte docencia en los primeros niveles académicos de una universidad. Creo que eso es fundamental y es un criterio a tener en cuenta. Y no debe ser simplemente aquellos aspectos científico-técnicos que también se debe exigir a la universidad. Pero quizás, a medida que subimos en cursos académicos, quizás debería haber una especialización o una, una, una vertiente más científica. ¿no? Por tanto, creo que es importante la formación de ese profesorado, creo que es importante una atención personalizada y estos servicios. Hay otra variable que yo me gustaría comentar también, y es la sensación cuando, o sea, vamos a ponernos desde el punto de vista del alumno o alumna que entra el primer año. Tiene que conocer alumnado de otros institutos, de otros centros de enseñanza secundaria que confluyen en la universidad, en ese aula. Tiene que establecer relaciones entre iguales. A su vez tiene que contactar con ese profesorado que desconoce. Y en función de cómo le va, si entiendo o no la materia, si sigue el ritmo, si, va, si se va considerando que, va, eh, que está integrado, digamos, luego empezará a recibir la presión de aquella, de la familia que le va a preguntar cómo va yendo, cómo no va yendo, si suspende, si no suspende. Y la pregunta es sencilla, ¿qué hacemos con ese alumnado que no se siente bien en ese, en ese primer cuatrimestre o en ese primer curso? ¿Qué hacemos con ese alumnado y qué ayudas reciben? Yo creo que ahí está la madre del cordero, es decir, aquel alumno que ve, que suspende, que no se siente integrado, que su familia lo ve inseguro, que además la familia tampoco puede darle esa seguridad, ¿qué lo dejamos? ¿En meras clases particulares para que aprueben esa asignatura? Pues no, no lo sé. Yo creo que las soluciones pasa por tener un buen servicio de, de apoyo a ese alumnado, un buen servicio de orientación, ayuda, que no todos son becas, sino es ayuda a la atención personal de, de fortalecerlo, ¿no? Creo que esa es lo que yo puedo aportar en esta mesa, y en este apartado. Muy bien, gracias, Pedro. Y por último, cerramos el ciclo con las aportaciones de Rodrigo a esta segunda eh, ronda de cuestiones. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los compañeros porque obviamente han dado una cantidad de información valiosísima. Yo me voy a poner en la situación del que acaba de terminar de dar la docencia en el primer cuatrimestre de primer curso, ...pues de un grado que tiene unas condiciones de, eh, pues, por así decirlo... ...notas de acceso bajas, ¿vale? Eh, cuando hablo con el alumnado y poquito a poco ya voy consiguiendo entrar en, en su territorio... ...en ese, en ese círculo de, de, de, de, de circunstancias en las que nos llega... ...me reconocen dos, dos elementos importantes, ¿no? Sensación de que no saben nada y después una alta tendencia a procrastinar... a ...dejarlo todo un poquito más, más adelante... ...presencialmente porque les ha funcionado... No, no, ...no he tenido la sensación de que por no saber no fuese seguir avanzando... ...y el primer día que están en la universidad ya consiguieron lo primero... ...y es sentarse en el pupitre... ...puede haber sensación un poco de desaliento porque no consiguieron lo que querían... ...pero poco a poco se han dado cuenta de que... ...pues bueno, las cosas falló desde mucho tiempo antes... ...no es realmente la prueba lo que me echó fuera sino que eso... ...hay alumnos que sí me reconocen que han sufrido algún tipo de fraude... Me dieron una nota que pensé que era el equivalente a lo que sabía y la prueba de BAU fue la que me dejó fuera porque me di cuenta que, que era una, una nota falsa con respecto a una materia, dos materias o tres materias. La percepción y perspectiva que tienen este alumnado cuando entran, no nos podemos olvidar de las condiciones socioeconómicas que lo rodean, los comentados profesores profesor Balsa, los comentados Saturnino, pero es que el escenario de estas generaciones que estamos atendiendo, generación Z, ¿vale? Mm son terribles, han sufrido eh, crisis económica, pandemia, mmm, situación complicada de sus padres, aquí tenemos islas con volcán, o sea, eh, el escenario es terrible, cuando esto lo hablamos y lo he sacado el tema y he conseguido que haya debate, pues la gente y los alumnados te cuentan situaciones muy complicadas, que los llevan a dudar seriamente de que si ellos se convierten en un centro de costo familiar, si realmente vale la pena la inversión. Y, es, y nos toca a nosotros, el profesorado, convencerlos. El gran fracaso casos sociales que no les podemos dar un mensaje de optimismo completo, sino que yo puedo generar unos minutos de optimismo en el aula, pero cuando salgan y lean las noticias y lean el periódico va a volver otra vez a caer. Hoy han salido los datos de la EPA y el desempleo juvenil es altísimo otra vez. ¿Vale? En ese sentido. Y regiones como Canarias, como la nuestra, pues todavía con parámetros mucho más altos. Había seleccionado, hay un, un filósofo, Philip Bloom, y la semana pasada le hicieron una entrevista y decía, la gente se ha dado cuenta de que el trabajo duro no se ve recompensado y que sus hijos no tendrán una vida mejor. Ahí conectamos con, con cuál es el profesorado que tenemos que poner y cómo lo tenemos que seleccionar. Y el valor del primer curso es fundamental, ya han dado todos los datos para entender que, que si no lo logramos encajar en el primer curso, eh, lo perdemos por completo, ¿no? El, la persona, el profesorado que no tenga confianza, que no asuma que el primer curso tiene esa condición, que no vaya primero, por favor, que me lo quiten y me lo pongan en otro lado, ¿vale? Mm, necesitamos llegar a un acuerdo de qué es lo que tenemos que hacer en ese primer curso cuando llega el alumno, ¿no? y poder transmitir los elementos fundamentales. ¿no? Y es que este alumnado en general no es feliz aquí. En general se enfrenta a un escenario que nosotros tenemos que ser capaces de convencerlo. El niño de infantil llora los primeros meses. Narrope cuando hay unas condiciones que hacen que ese niño, y el niño no es responsable de esto. Yo no digo que nuestros alumnos universitarios lloren, pero sí hay un sufrimiento. Tenemos que intentar convencerlo. Tenemos que intentar acercarnos y desde todas las asignaturas, estoy convencido, porque si yo lo hago con las matemáticas, lo puedo hacer cualquiera con cualquier asignatura, es posible. Tenemos herramientas, estamos trabajando con, con, con incorporar los objetivos de desarrollo sostenible a, a, a un, de una manera más presente en la enseñanza, para que ellos se sientan partícipes de un problema global y se sientan parte de la solución, pero cuando llegamos al análisis de la realidad... Sin engañarlos, pero también dándoles oportunidades y, y, y enseñándoles cuáles son las perspectivas de futuro. ¿no? El, ¿Por qué no se implican y por qué no, no, no, no participan? Porque les falta ese enganche para decir, vale la pena estar aquí y lo que te voy a aportar tiene valor. Así tenemos que hacer un gran esfuerzo, tenemos que darle información actualizada, tenemos que acercarnos. Yo soy un profesor que hablo el periódico prácticamente todas las semanas en clase. Y la anécdota es que la semana que voy un poco apurada con el tema, y no lo abro, me lo recrimina el alumnado. Hoy no, esta semana no nos ha enseñado nada. ¿Vale? Abro debates, intento hablar. Profesor de primero, dando matemáticas en primer curso, en primer cuatrimestre, todavía un escenario. ¿Por qué fracasan y abandonan los estudios? Los planes de estudios no reconocen la, la, ni la diversidad ni la situación real del alumnado. Aumentaba el profesor Zabalsa. Eh, esa, esa oportunidad de esa asignatura en Yale yo también que tuve experiencia en Estados Unidos las asignaturas se ponían y se quitaban con flexibilidad atendiendo a demandas a realidades, a probaturas nosotros tenemos un sistema absolutamente rígido que no nos permite introducir esos elementos no, no entiende aún esa diversidad del alumnado porque son lentejas o las tomas o las dejas ¿no? y el nivel de madurez y compromiso basado exclusivamente en los resultados que obtiene nos lleva a, a a, a, a la batalla perdida de que formarse no implica mejorar, sino formarse sim, implica mayor esfuerzo y mayores costos y, y nos hemos equivocado por completo. El mensaje no, no, no, no llega apropiadamente, no llega apropiadamente. Hay una frase de, de, de Confucio que la pongo siempre en mi aula virtual y la enseño en clase, aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso. ¿Vale? Y algún presidente de un gran país le digo que es el ejemplo de cómo puede, se puede ser pensar sin aprender. ¿no? Necesitamos mejorar la madurez de nuestros jóvenes, lo decía el profesor la de Pilar, eh, su visión de futuro, la, la relevancia de las decisiones pero con un esfuerzo de todo, de toda la comunidad. No, tómalo, eh, cómete esta pastilla y mañana ven eh, eso. Tenía apuntado lo que ya han nombrado varios, que es mmm, esa inversión que hacen en países anglosajones, Inglaterra y Alemania, desde hace más de 20 años, no es una moda de ahora, ¿eh? ¿vale? Lo que llaman el gap year, el año sabático, para la maduración. Yo creo que todavía nosotros no estamos preparados para eso, porque lo veríamos como una pérdida de tiempo. Lo veríamos con algo que no... Eh, encajaría en la organización familiar y sería una pérdida de tiempo y todo lo contrario el, el invertir en la madurez y el ganar la experiencia debería ser el objetivo principal de todo yo voy a seguir haciéndolo no hay forma de que me, me dobleguen me creo completamente lo que hago y lo que intento hablen con los alumnos y disfruten de lo que nos traen a mí me refresca cuando me cuentan lo que está pasando en su mundo gracias Pedro por esta oportunidad muy bien, gracias. Pues nada, hemos eh, cubierto las dos rondas que teníamos previstos de análisis y reflexiones en torno a estos dos grandes momentos que están relacionados con las trayectorias formativas. Eh, desde mi punto de vista, y espero que coincidamos los que han participado en este seminario, eh, eh, mi apreciación, yo creo que hemos conseguido el objetivo. Se nos han ido dos horas que para mí han sido como muy... Muy, muy rápida. Y, en fin, yo creo que ha sido una oportunidad interesante para el objetivo que nos habíamos trazado, que era revisar o darle una vuelta, una nueva vuelta, al análisis del problema del abandono desde perspectivas diferentes, pero complementarias. Desde una perspectiva educativa, desde, desde la perspectiva de, de, de la orientación... Pero también desde la perspectiva de la, de la sociología, desde la perspectiva de otras personas que se mueven en escenarios laborales diferentes a la enseñanza universitaria, pero que de alguna manera están haciendo cosas que confluyen ¿no? en, en el alumnado que, que llega a las aulas universitarias. Yo creo que salimos de aquí, eh, digamos, reforzados en el sentido de la responsabilidad que tenemos como universitarios, pero también... Eh, como eh, responsables ¿no? de, de seguir apostando por eh, encontrar soluciones a un problema que tanta, eh, no sé, tantas dificultades está ocasionando, no solamente al alumnado directamente, sino también a las propias familias, a, a la propia institución, ¿no? que hace una inversión enorme ¿no? en recursos y en, y en materiales que muchas veces no tiene, no tiene sentido. Y me quedo también satisfecho con el desarrollo que le hemos dado al seminario porque no solo hemos puesto sobre la mesa dificultades o variables que intervienen en este problema tan importante, sino que yo creo que se han apuntado también ideas o, o, o soluciones que hay que seguir desarrollando para tratar de corregir y para mejorar esta, esta realidad. Eh, estamos... Eh, como decimos, casi fuera de tiempo. Hay algunas aportaciones que mmm, me han ido pasando de, de, de preguntas que algunos de los participantes han ido form formulando. No sé si atreverme a lanzar alguna pregunta eh, eh, de las que hemos recogido y, porque ya les digo, tenemos bastante, bastantes aportaciones de, de pre eh, preguntas que han formulado a través del chat los lo, las personas que, que estaban participando. Y bueno, eh, en cualquier caso las planteo y si alguno de los ponentes en fin, quiere hacer alguna reflexión, aunque sea de manera global, pues, pues lo, lo valoramos eh, rápidamente. Mercedes Torrado, por ejemplo, dice o habla de la importancia de los estudios contextualizados para conocer la realidad y la cultura organizativa de los contextos y pregunta, ¿Cómo puede la universidad dar el apoyo real y efectivo que necesita el alumnado en el marco de su responsabilidad social? ¿Qué consejos les darían a la universidad y cómo los priorizarían? En definitiva, lo que plantea Mercedes, ¿cómo puede la universidad dar el apoyo real y efectivo que necesita el alumnado en el marco de su responsabilidad social? ¿Y qué consejos les daría a la universidad y cómo los priorizaría? Eh, no sé si alguno se quiere animar a... A valorar un poco esta cuestión. Esa es para ti, Pedro. Bueno, <ríe> Tú eres el especialista lo, en eso. Los protagonistas. Son <ríe> Te devuelvo la, la palabra. <ríe> ¿Alguien se anima? Bueno, llanto. Venga, Pedro. Me lanzo a la piscina. No, yo lo decía antes, decir hablar en general de abandono universitario sin concretar y sin contextualizar, como dice la, la, la compañera Mercedes. Pues claro, yo creo que hay que aterrizar y ver en concreto qué está pasando en esa facultad, en esos estudios y en ese nivel educativo. Y para eso se necesita evaluar esa situación, teniendo en cuenta las distintas variables que hemos comentado y, digamos, eh, estructurarlas, ¿no? Explico, es decir, igual que en un centro educativo de secundaria, pongamos por caso, eh, suspende determinado número o porcentaje de alumnado en, en matemáticas... El departamento de matemáticas tendrá que estudiar con el profesorado que imparte en esos niveles y con ese alumnado qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado y qué variables de alguna manera o de otra están, digamos, incidiendo en esos resultados. Lo mismo que si son buenos también, es decir, no siempre vamos a fijarnos en lo negativo, pero bueno, yo creo que se puede concretar. Eh, pues igual que en los centros existe un departamento de orientación y hay unas comisiones de coordinación pedagógica y de orientación, también se llaman así, para analizar ese, ese rendimiento, pues yo creo que sería muy fácil, digamos, determinar eh, esos, esos equipos de trabajo, ¿no? O sea, que existiesen departamentos de orientación en, en las facultades, lógicamente. Se me ocurre esa propuesta, ¿no? Para entrar y estudiar en concreto qué medidas se pueden aportar y ver si son variables del alumnado, si son variables del profesorado, si son variables sociofamiliares, etc. Al menos aquellas en las que se pueda concretar y se puede intervenir, ¿no? Muy bien. Eh, una pregunta que también nos formula eh, Ana Uribe dice, una pregunta más concretita, dice ¿Qué tanto por ciento entiendo estamos dispuestos los profesores y profesoras para acompañar a los estudiantes en esa etapa de transición hacia la vida adulta? Repito la pregunta: ¿Qué tanto por ciento estamos dispuestos los profesores y profesoras para acompañar a los estudiantes? En esa etapa de transición hacia la vida adulta. Yo, quizás, Pedro, sí. Si, Los si comprometidos quieres... estamos al 100%. Eh, perdón. Sí. ¿Pilar quiere hablar? Sí. Yo, sí. Eh, quizás porque precisamente hace unos días está. Yo estoy en un máster de formación de profesorado Nobel, formación de profesorado Nobel universitario, ¿no? Y ponía encima de la mesa el, el tema de cuál es nuestro rol como profesores. Y, y claro. Eh, no se lo habían planteado, nunca se habían planteado que ellos tenían que tener este rol diferente al que hay. Y aquí ha salido un par de veces, en algunos de los compañeros que estamos aquí, ha salido un par de veces el hecho de que la carrera universitaria no está facilitando para nada, y allí le digo con la, con la pregunta que hacía Mercedes Torrado, no está facilitando para nada la creación de un profesor que tenga como... Como esta coherencia entre investigar y formar. Y ese es un problema importante que tenemos. Es decir, pocos profesores son los que tienen esta conciencia y hay como muchas eh, muchas maneras que, muchas cuestiones que están sucediendo ahora que en la, sobre el papel dicen el profesor tiene que ser esto, la ley dice el profesor tiene que, hacer, tiene que ser un tutor y acompañar, pero sin embargo el cómo nos forman o cómo es la carrera universitaria, aleja mil por mil de esos objetivos que tiene la universidad de cara a contribuir al desarrollo integral del, del, del alumno, del estudiante, que es algo que los de orientación le hemos dicho toda la vida. Si buscáis nuestras, nuestras publicaciones se pueden encontrar. Gracias, Pilar. Y por último quería también, porque me parece que es una cuestión que, bueno, alguien, alguien lo trató así un poco por encima en, en alguna de las intervenciones, pero una compañera, Ana, Ana Cruz, uh, hmm, plantea la, la importancia del tema del profesorado de primer curso. ¿no? Eh, yo creo que es un tema que, que, como les digo, alguien lo trató antes un poco por encima, y Ana, Ana, Ana Cruz vuelve a, a insistir en, en la pregunta que nos planteaba, es decir, ¿cuánto de importancia tiene el profesorado de primer curso y qué eh, se está haciendo realmente en la universidad por atender al estudiantado que llega eh, o que inicia ¿no? eh, su recorrido por la enseñanza universitaria? ¿Cómo ven el tema del profesorado de primer curso? Yo, si, si, si me dejáis... Eh, sí, Miguel. Me, me parece... En, en, las, en la organización que, de, de inicios de curso yo llevo muchos años diciendo que debería haber catedráticos en el primer curso y la gente me dice ¿y qué culpa tienen los de primer curso para que les pongas catedráticos en, en, en ese año? ¿no? pero hay una cosa el otro, la semana pasada hemos estado hemos estado en, en Las Palmas hablando de calidad de la docencia, calidad de los profesores y, y, y en, el, en, en el marco en el marco de desarrollo, de, del profesorado aparece la preocupación por los estudiantes como una fase que no es una fase inicial en su carrera, en su desarrollo. Es decir, la primera preocupación suele ser la materia y enterarte de la materia, llegar a dominarla y eso ya te consume media vida. Y solo cuando esto lo tienes más o menos controlado empiezas a preocuparte por tus estudiantes. El problema que tiene primero es que mandamos a primero normalmente como son los cursos más amplios, los cursos más heterogéneos, aquellos que tienen más carga, diríamos, de, de, de, de trabajo para el profesorado, mandamos a los chicos y chicas, a los profesores que se están iniciando, ¿no? Y, y para estos que se inician, bueno, tiene de bueno la proximidad personal y etaria con respecto a los estudiantes, pero tiene de malo que ellos se enfrentan a todo un... Un conjunto de problemáticas, tienen que hacer su tesis los que no lo hayan hecho, tienen que hacer sus publicaciones, tienen que ganar sus primeros méritos para pasar de ayudante doctor a lo, de, a lo demás, tienen que dominar las materias que además normalmente se les van cambiando año tras año. Quiero decir, esa capacidad de, de, de, de, de sosegarse para atender a los estudiantes, de dedicarles tiempo, etcétera, no no es la etapa mejor de la vida de un profesor. La etapa inicial, ¿no? Entonces esa esa coincidencia entre estar en el primer año y además los que tienen una vida más rastrera, los pobres y, y las pobres, de tener que dedicarse a muchas cosas a la vez, esto genera muchos muchos problemas en ese sentido, ¿no? Y por eso hay que ser conscientes de, de cómo... De cómo Poder organizar y poder buscar unos sistemas de coincidencia que sean más positivos para los estudiantes, ¿no? O Esa es un poco mi idea, al menos, a, al respecto, ¿no? Que no siempre es fácil... Porque no, normalmente no puedes obligar a los grandes popes que están muy metidos en la investigación a que se vayan a primero. Algunos lo hacen con mucho gusto y eso sí que anima mucho a los estudiantes, pero normalmente no es, ese, eh, no es esa la, la situación que se da en las universidades que yo conozco. ¿no? Muy bien. Gracias, Miguel. Eh, Pepe, ¿quieres entrar? No, no, lo que tenía que ser ya está dicho, no, muy no, bien. no aportaría nada. Rodrigo. Completamente, confirmar completamente lo que dice el profesor Zabalsa. Eh, la importancia del primero es como la importancia del profesor de infantil, el médico de primaria, el que recibe al, al ciudadano, en este caso el alumno, el paciente, el niño, eh, cuando se incorpora al, al sistema, antes de que vaya al especialista, que es el profesor que le va a dar esa asignatura de, al, de más complejidad y más alto nivel dentro del desarrollo, si le damos importancia ...a esos puestos, el profesor de primero ocupa el mismo lugar que el, que el médico de primaria... ...y, y si no están las mejores condiciones para trabajar, tendrá un impacto en su desarrollo... ...y, y afectará al alumnado, eso, eso es otro elemento que siempre tenemos que cuidar... ...no solo la persona, sino también las condiciones para dar el, el, el número de alumnos por grupo... ...la capacidad de organizar sesiones con menos alumnos, trabajo en grupo todos los elementos que ayuden a una mejor docencia. Muy bien. Eh, siento no, poder, no seguir con las preguntas que habían formulado otros compañeros y compañeras, pero, en fin, nos hemos pasado ya 15 minutos y, y bueno, ya estamos un poco, un poco cansados. Yo solamente quería, para finalizar, bueno, no solamente agradecer a todas las personas que no sé cuántas hay ni porque nos movemos en, en un escenario virtual y no sé quién tenemos al otro lado de la, de la pantalla, pero bueno, todos los que han estado y todas las que han estado, agradecerles, pues bueno, que hayan dedicado esta tarde a, a, a participar y a escucharnos en este, en este seminario. Agradecer indudablemente también a los cinco ponentes que han aportado sus ideas y, y han contribuido a, a esclarecer un poco más toda esta problemática de acceso del alumnado a la enseñanza universitaria y la problemática del abandono académico. Yo quería agradecer también, pues bueno, por supuesto al vicerrectorado, que siempre, el vicerrectorado de, de eh, calidad, e innovación docente y calidad, que siempre nos apoya en todas las iniciativas que eh, se nos ocurren, ¿no?, en temas relacionados con la, con la orientación, al menos aquí en la Universidad de La Laguna. Quería agradecer también eh, tremendamente a la gente del Laboratorio de Orientación y Tutoría Universitaria que tenemos aquí en la Facultad de Educación, aquí está, ustedes no lo ven porque, pero bueno, detrás de la pantalla aquí también hay un mundo y está aquí David, está Nicole, está Sofía, que nos apoyan siempre en, en este tipo de cuestiones y es un apoyo para nosotros fundamental, y por supuesto, eh, agradecer infinitamente la labor que hacen Román y Cristina, que son las técnicas de... De, de audiovisuales de aquí de la Universidad de La Laguna que dedican un tiempo increíble a ayudarnos y nos facilitan todo el tema de las conexiones y toda esta historia para que, para que esto funcione, porque sin ellos eh, esto no hubiese sido posible. Así que nada, gracias a todos por estar ahí, seguimos pensando y, y, y, y planteando ideas para seguir mejorando la, la universidad en, en general y seguimos en conexión para... Eh, seguir aportando cosas en, en la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria y de nuestros alumnos. Gracias.